Hola, vamos a continuar con Disgaea 2, y si no recuerdo mal, no he hablado con la gente del pueblo. Empezamos el capítulo, accidentalmente, bueno, accidentalmente no, si quería farmear fuera de cámara no tenía más remedio que hablar con la tía esta que nos lleva de misión y todo lo demás. Fuera de cámara, he subido a la gente de nivel, de forma un poco arbitraria aparentemente, pero voy a mostrar el método que he utilizado para farmear, que es el método que vamos a utilizar a partir de hoy, que hemos llegado al episodio 4. Y el episodio 4 es súper mega importante, porque es el episodio donde es el primer episodio donde podemos farmear de forma súper eficiente. Así que será un poco más mejor de lo que tenemos. Tengo algo más de dinero, ya que he farmeado pero no he comprado objetos. Mentira. Creo que tuve que comprar un objeto para alguien. Y me equipé el dar el rosario oscuro este que me regalaron por hacer no sé qué historia en el último capítulo el otro día. A Adele por ser el protagonista y todo lo demás. Varias cosas que tenemos que hacer hoy. Eh, deberíamos comprar equipación a la gente. Pero, pero también deberíamos. Eh, pedir cosas más caras en las tiendas. No tengo maná con Adel. ¿Sabéis por qué no tengo mana con Adel? Porque gasté maná. En esta opción de aquí. Que será la que utilizaré a partir de hoy. Para subir a los enemigos de nivel, entonces tuve que gastar 100 de mana con Adel para que los enemigos subieran un poco de nivel y luego lo he vuelto a bajar a los enemigos de nivel, así que será Rosalín quien compre en la tienda mejores objetos, no pasa nada. Tenemos que decir que nos vendan gafas que sirven para dar inteligencia a los magos, cinturones, fuerza, zapatos, movimiento y evasión, dos cosas más importantes de, la que podría, de lo que podría parecer al principio, y esta de las pesas creo que no estaban en el primer Disgaea. En el primer disgaea, Gaea... O sea, esto lo que hace es que te bajaba... Creo que es Evasión o algo así, pero te sube otra estadística. Te baja una estadística para subirte otra, por lo general. Y tenemos dos clases nuevas que podemos crear. Un viejo extraño y un tipo malo. No recuerdo cuál es el tipo malo este... Pero miré cómo se desbloqueaban las clases... Casi, casi todas Son Según la maestría que tengan los personajes con ciertos objetos A lo mejor Adel, como he usado el que más Y tiene mucha maestría con puños A lo mejor es de puños el tío que hemos desbloqueado No lo sé Creo que no hemos desbloqueado al pistolero todavía Creo que me hace falta nivel 5 Generalmente es nivel 5 Con algún arma para desbloquear clases Casi siempre pero bueno, como he farmeado fuera de cámara, he subido, he curado a la gente y todo el rollo... Hay nuevos chetos que coger aquí, que ahora cogeremos... Y tenemos que mejorar la tienda y a lo mejor desbloquear clases nuevas. Antes de eso, sin embargo, voy a demostrar el método que utilicé para farmear. Voy a hacerlo en el primer nivel, aunque lo hice en niveles más avanzados. Pero hay una cosa que no he llegado a mostrar, que no está en Disgaea 1 y es extremadamente importante que veamos... Porque esta va a ser la forma que tengo de farmear. Y por eso la gente ha subido de niveles de una forma un poco tan así extraña. Todo el mundo ha ganado la misma cantidad de experiencia fuera de cámara. Porque lo que he hecho es coger a mis 10 humanos. Y hacer así. Será posible que... Lo ponga de una forma más extraña. Y la respuesta a casi todos los problemas de la vida en Disgaea siempre es... Levantar a la gente y hacer torres Muchas torres Pero nos quedó pendiente por ver el último día Los ataques de torres Y esto es muy bueno porque Solamente recibe daño la persona que está debajo de la torre Porque es al único que le van a pegar Y Adel es ahora mismo tan corro de la hostia Además que el ataque de la torre tiene bastante rango Adel, no, no te vayas Y puedo atacar al de atrás si quisiera. Y este es el ataque de torre. Todo el mundo se lleva la misma cantidad de experiencia en la torre. Eh, bueno, según. Si tienen si tienen crímenes se llevan algo más de experiencia. Si tienen inocentes en, su objeto, en sus objetos de ocupación que les den experiencia, se llevan experiencia extra también. Pero vamos... Estamos matando enemigos de nivel 1. Aunque mates enemigos de más nivel que el que tengas tú, te vas a llevar poquita experiencia. Por eso subí a los enemigos un poco de nivel. Fuera de cámara, y lo volví a bajar. Pero para gente que tiene nivel 1 y cosas así, sube una barbaridad de niveles. Completamente gratuitos. Y esta va a ser la forma que voy a tener de subir a la gente que se reencarne, que tenga poco nivel y todo lo demás. De hecho a la gente que tenga mucho nivel, y eso lo veremos ahora en el episodio 4 cuando lo hagamos de verdad. El único pequeño problema que tiene el método de la torre... Es que la mayoría de enemigos no les apetece venir a por mí. Y por lo tanto no puedo quedarme esperando en formación de torre para que vengan ellos a por mí. Pero no pasa nada porque hago esto. Adel no ataca este turno, pero allá atacará en el siguiente turno y... Y arreglado. De todas formas la gente que tengo quita... Creo que al mago azul se me ha equipado... Se me ha olvidado equiparle como no he atacado con la gente particularmente uno tras otro. Sino que he hecho torres. Y ya está... Ah, cuando estás en torre tampoco puedes contraatacar, lo cual es casi mejor, porque así... No, no ataques allí, Adele. ¿Por qué el juego marca el objetivo este que le apetece? Pero bueno, esta es la forma que tiene de farmear. Básicamente, pero con enemigos de más nivel, obviamente. Y aunque parezca que no se gana experiencia. No mucha experiencia. Oh, tenemos móviles que no hemos utilizado, ¿verdad? Habría que hacerlo en el siguiente combate. Seguro que no se me olvida. Pero bueno, también tenemos aquí cosas que coger, que ahora las cogeré. Una cosa más, ya que al principio nos vamos a dedicar a mantenimiento, o sea... A subir la, el nivel de la tienda, hacer que compremos distintas cosas y poder crear clases nuevas de personajes, aunque no los creemos de forma inmediata. Hay otra cosa que tengo que demostrar. Y sobre todo porque me sirve para desbloquear una clase. cuando coges a un enemigo y lo tiras a tu casilla de tu base creo que esto lo expliqué muchas veces y creo que no lo llegué a hacer nunca en el Disgaea 1 ocurre esto se pelea con la gente que está dentro de la base y capturas al enemigo no es garantizado capturar a un enemigo de hecho es si un enemigo es muy fuerte y si lo tiras a la base Eh lo normal es que le, ba le baje la vida a los aliados que están dentro de la base y los acabe matando y además la base se destruye y no puedes sacar a más gente solamente puedes capturar a gente que son más o menos de la mitad del nivel de la, del aliado que tengas en la base con más nivel o algo así creo que hay alguna fórmula pero más o menos es eso de la mitad del nivel de tu mejor aliado no puedes capturar enemigos súper tochos porque si no eso estaría muy cheto y, y lo capturas y se vuelve de tu bando. Lo que pasa es que lo voy a eliminar porque ¿para qué queremos un cerdete de estos? Aunque si alguien lo quiere que no tenga personaje todavía, que lo diga. Pero es un cerdo de nivel 1 que lo más seguro es que no vaya a usar. El caso es que ahora tengo que terminar el nivel, así que darme un segundo... Oye, a ti no te he equipado ningún arma, no te he equipado ningún arma, ¿cómo es posible? Te tengo equipado un arma, te tengo a nivel 9 nada más que por hacer torres y no te tengo equipada ningún arma. Lo malo es que tampoco aumento el rango de las habilidades. Lo cual no es súper lo mejor. El, el hecho de estar farmeando a base de torres, pero... Son niveles rápidos. Tiene que haber algún botón para anular estas animaciones. Porque hay una forma de hacerlo directamente desde el menú. Pero para eso me tengo que meter en el menú. El teléfono lo voy a usar en la primera partida de verdad. El teléfono lo voy a utilizar cuando lleguemos a la primera partida en serio Para tener que malgastar un movimiento utilizando el teléfono Pero recordarme el teléfono cuando empecemos de verdad el capítulo Primero, ya digo, estamos haciendo el mantenimiento y demostrando Lo de capturar enemigos y todo el rollo Vale ¿Alguien quiere el cerdo? Se llama follicle, mierda es un buen nombre. Aunque de cambiar el nombre, claro. Pero bueno, es un orco, pero vamos, es un cerdo. Me parece que para eliminar a la gente lo tiene que hacer desde aquí también, ¿no? Sí, pero lo tiene que hacer otra persona. Nos lo podemos quedar pero no utilizarlo. Se llama follicle. Bueno, da igual. Eh, vamos a lo que íbamos. Eh, bueno, el problema también de matar a la gente eh, en torres que ganamos menos maná y es un poquito más chunguito subir el maná. Pero bueno, aunque quieras que no, ya habéis conseguido algo de maná. La gente. Podría ser peor. Por lo menos por lo encima del francés. Ahora lo cambio. Lo primero, lo primero es lo primero Creo que es que tengo Tengo sin utilizar tengo, tengo palos sin utilizar y no te los he puesto 17 de inteligencia Uh, 18 de inteligencia 21, coñe. ¿Por qué? Bueno, claro, muchas de estas cosas me las han dado por completar niveles Segunda cosa Usemos chetos no, no, no Conseguimos objetos raros Al final no miré si podíamos conseguir legendarios Que es lo más probable que... Creo que no Pero me da igual, Con que sean raros es suficiente Y ese orbe... ¡Mierda! ¡Me salta el rosario! Da igual, ya saldrá otro rosario raro Rosario raro va a ser... va a ser excelentísimo Está muy roto Ahí ha vuelto Reza 18, no está mal. Con manager, manager, lo que hace es que cuando matas a enemigos, te dan más mana. 15% más, tampoco es mucho, pero algo es algo. porque es hace nivel 15? Luego la parte de los inocentes la tendremos que ver cuando nos metamos a hacer mundo de los objetos. Un momento, ¿para qué quiero yo que esto sea raro? Si esto recupera HP y SP, si esto ni lo voy a usar. El músculo, sin embargo, es vida. Y vida, bastante vida. Sí que me merece la pena, son 160 de vida ahora mismo. También. Tengo como 13.000 de dinero. Parece que es mucho, pero cuando subamos de nuevo la tienda va a ser de repente poco otra vez. Y como ya digo, la forma óptima de jugar a esto, ¿cómo es posible que no me salga objeto raro? Es básicamente chetar a Adele de la hostia Ponerle todas las mejores objetos de equipación Comprarle en la tienda cosas que valgan muchísimo Y estar completamente roto e imposible de que te maten Pero no es el método que estamos utilizando Estamos utilizando el método suicida De que muera todo el mundo Sin embargo a Adele sí que lo voy a chetar un poquito más que a los demás Porque siempre necesitaré algún tanque y tal Y eso por favor No me lo puedo yo de creer Ahora, 200 de vida. ¿Ha merecido la pena? Puede. No son los mejores inocentes del mundo. 5 de resistencia. Que te afecte un poco menos el hielo y el fuego. Da igual. Ahora, ¿a quién les equipamos las cosas? A Follicle. Efectivamente, maldito Follicle. No sé si tengo mejores puños que esto. Tengo muchas cosas que he conseguido en partidas sin darme cuenta. La verdad. Debería estar todo ordenado por tipo de objeto. ¿Te podría cambiar el sello imperial por otro rosario oscuro? Ya lo creo que sí. Afán de protagonismo, ya lo creo que también. ¿Dónde lo he dejado? Ah, claro. Como es conseguido de nuevo, tiene que estar en este inventario. Perfecto. Muchas cheto estadísticas. Y aquí te puedo poner el rosario imperial del que me acabo de liberar. Los protagonistas tienen prioridad, lo siento mucho. Son protagonistas por algo. Ahí también te voy a decir. Mierda, las zapatillas es que me gustan demasiado. Me gusta ese movimiento. Le pondría el, el espíritu musculoso este de tener 600 de vida. Pero no lo voy a hacer. Tenemos otro tanque. De hecho, tenemos dos guerreros ahora. Por cierto. Y el desafío de la luna parece que está completado el 55%, me parece que han dicho. O por ahí, o el 50 y pico. A lo mejor esta semana sale la luna roja. Y podemos revivir a la gente que no tenga suficientes sardinas. Para, para revivirse de forma individual. Que tenemos a dos personas, Cerveros y Gerardo, que tienen que reencarnarse hoy. Pero como ya digo, las reencarnaciones y todo eso al final del live stream. Estoy tardando un millón. Podemos hacer segundo tanque. 378 de vida. O podríamos... Poner a uno con 500. Burro grande, ande o no ande. Y tienes más nivel. Queremos sobrevivir. A ti te puedo poner, sin embargo, esta tontuna. ¡Felicidades! El problema de crearte el último es que estás el último de la fila. Pero cabes dentro de los 10 personajes de una partida. Ahora, Orbes. Para ti. Vas a tener más mana que na Y eso es bueno. Tenemos dos móviles que hay que usar, por cierto. Distintas. Distintos móviles hacen distintas cosas. Y hemos conseguido un móvil que necesito conseguir por motivos. Eh, segundo. Vamos a... Oye, al haberme curado ¿no me habrás dado nuevas recompensas, ¿no? Porque me curó mucho maná. No. Eh, USP. Eh, Rosalín, ¿vas a tener que me tú la tienda que contigo no gasté tu maná? Podría reencarnarla de forma legal ya, incluso. No me lo puedo creer. Eh, Cosas más caras. Ah, Sí. Al haber capturado un enemigo. No he capturado al enemigo porque quisiera mostrar la animación de capturar al enemigo. Es que hay una clase que requiere que captures un enemigo para poder desbloquearla. Entonces ahora la desbloquearemos. Se me ha olvidado coger chatarra para intentar estafar a la gente. Pero tenemos gente que nos apoya super guay. Y eso es bueno. Apoyo total. Amor sexual. A ti ni funifa. Favor. Creo que esto está ganado. Aunque a veces votan lo contrario de lo que parezca que van a votar porque sí. Porque por fastidiar como ese. Que tenía apoyo total. El fantasmica de arriba, que te crees que lo he olvidado. Pero aún así ha pasado. Eh, también te voy a decir. Tengo objetos que definitivamente me sobran. Estos puños son peores que lo que tengo. Esta lanza ahora mismo no tiene a nadie. Esto es peor que lo que tengo. Este hacha es regulera. Esto es malo. Son cosas que podríamos... Quedarme en el inventario para intentar dárselos a la gente. Y sobornarles de aquella manera. Siguiente. ¿Necesitamos gafas? Y esto no es tan seguro. ¿Quién tiene más nivel? 45, 65, 90... Los árboles no me quieren. Tú estás borracho, o sea que vas a votar de forma aleatoria. 140 a favor es bueno... Pero a lo mejor debería intentar convencer a este 90 o algo así. Que además mejorará la relación con todo su equipo. Y a ti también te tengo que convencer. Creo que a la gente que tengo que convencer. Hostia, 190 en contra. Mm. Lo primero es lo primero a ti. Te tengo que convencer a ti. ¿Te apetece...? Bueno, a la izquierda se puede ver si es algo que quieren o que no quieren en este caso o quieren ligeramente o les despierta o les tira una bomba no quieren nada te maldigo y si se lo doy a este que también tiene nivel usualmente esto es aleatorio hay cosas que quieren o no quieren un poco o lo que sea no, los perros no quieren nada sin embargo, ¿a ti te encanta el... el chicle de menta? Pues... ¡Toma! El problema es que los bandos están enfrentados. Al haber puesto este ligeramente más a mi favor, puede que alguna otra raza se haya puesto ligeramente más en contra. Eh, ¿qué más da? Es imposible que toda... A ver... Seguramente sea posible que todos los bandos te quieran porque puedes luego forjar relaciones... Hay opciones aposta para decir, reunirse con un senador de este bando y subir las relaciones con el bando. Eso da igual. Una vez que tengamos un poquito de nivel, vamos a exterminar a nuestros enemigos. Y si se niegan, que se nieguen. Toma un palo asqueroso. Y creo que puedo empezar a darte un poquito de cera a ti también. Esto te gusta ligeramente, no lo voy a usar nunca, tómalo para ti. Y seguro que tú no quieres nada ni nadie de tu bando... Pero la verdad es que lo que opinen los de tu bando de nivel 30 me da exactamente igual. Si tuviéramos alcohol, podríamos emborrachar a este. A lo mejor bota algo al azar que me interesara. Y si le das cosas que no quieren, por cierto, se vuelve más en tu contra. O sea que no pienso hacerlo. No pienso daros malos de robar ni tampoco los móviles. Pero si quieres esto para ti. La verdad es que recuperar HP y SP podría ser útil, pero nada, ¿quién no ha usado objetos de curación en las batallas? Yo definitivamente no. Creo que esto va a tardar mucho más de lo que me gustaría. Vamos para allá, qué es lo peor que puede pasar. Ah, no, puto borracho. Están a mi favor todos los que sus votos no importa una mierda. No voy a persuadir por la fuerza de niveles 155 y cosas por el estilo. Mi fallo ha sido este. Que realmente la forma de hacer esto es... Rosalín, me voy a quedar sin mana contigo. Queremos gafas, aprobación del 48%. Aprobación del 51%. 49. Esto cambia cada vez que entras y sales. Y no me he aprovechado. Probemos con un 52. ¿Seráis hijos de...? 52%, no es seguro. Y ya digo, a veces la gente vota en contra de lo que parece que van a votar. Eh, botón equivocado. Quería, quería irme a mi casa, perdonar. De todas formas iba a cargar partida, no se ha visto, no se ha visto, no se ha visto. Aunque hay una forma de poder hacer estas batallas sin tener que pelear, no me apetece hacerlo ahora porque tenemos que hacer el episodio, maldita sea. 53%, esta es la buena. ¿Qué es eso que está flotando blanco ahí atrás? Ah, es el fondo de pantalla. Oye, ¿qué entendéis por 53% vosotros? Voy a tener que gastar el maná de alguna de la gente que a lo mejor podría aprovechar su maná para revivir. Como por ejemplo Lenmar, que casi está con el maná óptimo para poder empezar a, re a reencarnarse como Prini cuando inevitablemente muera. Sin tener que... de forma legal, vamos, y poder ser ligeramente mejor, pero... Pero necesito esas gafas. Las gafas es lo que menos me importa, la verdad es que lo que más me importa son los cinturones y los zapatos. Ni a mirar el porcentaje. Carguemos y partida de nuevo. Es que, es que si no... Es, es muy cansino. Rosalín. 44, ni de coña. 47, 48, 49. Sigue subiendo. 55. También podría empezar a sobornarles para asegurarme más aún mi victoria y además que la gente se ponga más a mi favor. Y voy a tener que hacerlo porque esta gente pasa de mi culo muy fuerte. Ojalín. Mínimo 50%, gracias. Uh, ¿Quién tiene más nivel? 180... Prefiero que siempre estén Por encima de a favor Que estén fuertemente a mi favor 20, 140 a favor 180 muy a mi favor 190, te interesa un poco, me da igual A mí no me interesa nada, tómalo para ti Pero me voy a quedar sin objetos para sobornar al personal Porfa, sube un poquito el rango. No muy interesado, también es malo dárselo. Creo que no tengo nada más para sobornar. Esta, esa hora nunca. Y vais a votar en contra. Los dos van a votar en contra. Iros a la mierda. ¿Por qué no aceptéis mis deliciosos sobornos? Voy a tener que empezar a hacer las cosas por la fuerza. Aviso. Me estáis cabreando. Ya no os doy más sobornos. Por listo, pan. ¿Sabes qué? Vamos a por zapatos. Me gustan más los zapatos. No he mirado el porcentaje, era 46. Da igual, a por ellos. Esto funciona. Garantizo que funciona. Eventualmente funciona. Eventualmente funciona. Voy a tener, te lo juro, voy a tener que empezar a hacerlo por la fuerza. A base de fusiones, si no quiero hacer eso. Esto se supone que era un pequeño paso antes de empezar. Corto. Ah, bueno, sí, mirar, también podemos crear... ¡Entrenador! Podemos hacer a tipo malo, entrenador y viejo raro. Que los tendremos que hacer también. También hay que hacer petición para todo ello. Hay que hacer petición para todo. 50%. Tira una moneda al aire. Y la moneda va a caer de canto como siempre. Los porcentajes son todo mentira. Cinturones. ¿Por qué no miro los porcentajes, maldita sea? Y esto no puede pasarse más rápido. ¿Me van a obligar? Hablemos de sobornos. Tengo más objetos con los que sobornar. Dejarme que los coja. Ese arco... Espérate un momento, a lo mejor ese arco es mejor que lo que estoy usando. Ataque 9 no va a ser mejor que lo que estoy usando. Esto es mejor que alguna armadura que tengo, eso sí. ¿Queréis la pizza con piña? Sois unos monstruos, no me dejan ni cogerla, tiene piña. Eh, voy a guardar porque si no voy a tener que mover el inventario cada vez que lo haga... Está claro que la democracia no funciona, te lo iba a decir yo. Cinturones. ¿Por qué no miro los porcentajes, joder? Porque es que es prácticamente al azar. Y siempre va a estar por el 40% aproximadamente. Entre el 40 y el 50, pero esto es... Interesante. El maná lo estoy gastando, la verdad es que debería reiniciar cada vez. 49%. Prueba otra vez. 51%. Los borrachos soy yo Siempre están votando en mi contra Pero gracias a Dios Mira, esta vez lo hemos aprobado Tenemos gafas Y ahora guardamos otra vez Porque no me puedo fiar de estos El único problema Es que creo que he gastado todo el mana con rosalín Se ha tocado, quien tenga más mana ¿Sabes qué? Es posible que los porcentajes varíen ligeramente según quién es el que inicia la votación, porque tenga menos nivel o fama o maná o no sé cómo funciona exactamente, 51% creo que es lo mejor que vamos a conseguir ahora mismo. Venga, ha a punto, espera, espera, espera. Bien. Buen trabajo, aunque has perdido maná, una lástima. Problema tuyo, no mío. Y el siguiente tiene que ser Lenmar, es el que más mana tiene. Zapatos. Las pesas no las voy a desbloquear todavía porque son inútiles, no las voy a comprar. Tiene 46%, no he, no he mirado la aprobación. ¡Eh! Hay un, un senador legendario. Estos senadores generalmente influyen muchísimo. Así que toma todos mis sobornos, vamos. Pero todos, todos mis sobornos. Todos los que quieras. Si puede ser que sea algo que esté más que ligeramente interesado. Véase esto. Apoyo total. Hay un rango encima de apoyo total que es amor. Y si puede ser voy a intentar llegar. Sin darte el móvil, claro. Sé que puedes llegar a amor. Pero... No está interesado en nada más. Eh, tal vez sí. Ese arco a lo mejor es mejor que el arco que tenía, da igual. Vamos a comprar mejores cosas. No puedo darte el móvil, lo siento. El móvil lo necesito. Mm, esto es raro, claro que te gusta, nos ha jodido. He, he, he comprado estas manos a posta para robar a los enemigos, aunque no lo estoy haciendo aún, aunque ya tengo ladrón de nuevo. Ande, y a la porra. Espero que esto funcione. Está todo el mundo en mi contra, pero el senador legendario vota al final. ¿Y ataca a la gente que se niega? ¿O a quien está a favor? Depende de lo que vaya a votar, creo. Gracias, senador legendario. Disfruta de todos tus arcos de juguete estúpidos que te he regalado. ¿Veis? La democracia a veces sí funciona. ¿Si consigues sobornar suficiente al personal? Ahora, esto no ha terminado. Me temo. Uh, ¿Quién tiene más mana? Xavier, va a ser tú otra vez. Tenemos que crear nuevas clases de aliados. Empezando por... Un tipo malo que no sé lo que es, pero la aprobación esto puede mejorar seguro. Tenemos un 52, no he vuelto a sacar cosas para estafar, para sobornar. 52 tendrá que ser... Eh, no me voy a molestar. Si, va, si es casi al azar. Vote que voten, que sí, que no. Da igual. Aunque estén totalmente a favor, no es seguro que voten a mi favor, de verdad. Bien, podemos crear una clase nueva, que la verdad es que no sé cuál es. Creo que sospecho cuál puede ser, pero no estoy seguro. Lobo Aurio. Vas a gastar tú el mana esta vez. Y vamos a hacer un viejuno. Y no he mirado el porcentaje otra vez, tío. Aunque había poca gente, a lo mejor podía haber demostrado cómo funciona... Aunque ya lo demostré en Disgaea 1, hacer las cosas por la fuerza. Mostraré las clases nuevas cuando desbloquee estas tres clases. Dame un segundo. Eh, Lobo, esta vez sí. Pero esta vez, mirando el porcentaje 55 no está nada mal. Y ahora hay demasiada gente como para intentar hacerlo por la fuerza. A lo mejor hago una por la fuerza si se me rebotan Pero si sí hay menos gente Tienen que ser poquitos La parte buena es que hacer las cosas por la fuerza en Disgaea 2 Es más fácil que en Disgaea 1 Ya que la zona de batalla Es más pequeña Y por lo tanto hay que gastar menos movimiento Y es ligeramente más facilito Por eso Lo cual es bueno Aunque en futuros Disgaea puedes Literalmente darles dinero para pasar todas las votaciones Lo cual es más óptimo y ojalá estuviera aquí. Tenemos un 66, tenemos un 64... Nadie tiene más de semana, Vale. Te ha tocado hacer un entrenador, que esto sí que sé qué clase es, pero como siempre he vuelto a no a mirar el porcentaje. ¡Sois pocos! Digo, como os rebotéis, lo paso por la fuerza. Porque podemos hacer fusiones aquí súper fácil. Esta vez sabían lo que les convenía. Vale. Ahora sí. Si quisiéramos crear un nuevo personaje, tenemos tres clases nuevas. Ah, primero, el guerrero ha subido de nivel suficiente como para conseguir evolucionar a su segunda clase. Si queréis reencarnaros... Si queréis reencarnaros a una mejor versión de vuestra propia clase que ya tenéis, u uh, a otra clase, tenéis que hacer una luna roja individual también. Pero en la luna roja grupal también podemos aprovechar para reencarnar a la gente. ¡Este es el tipo malo! ¿Os acordáis...? ¿Cómo eran los curanderos masculinos en Disgaea 1? No, no os acordáis porque vimos Disgaea 1 Complete. En Disgaea 1 el, los magos, los curanderos masculinos eran básicamente genéricos. Esto es a lo que se convirtieron en Disgaea 2 y 3. El pecador creo que se llamaba. Creo que se llama así, Sinner, pecador. Es básicamente es como, ah, ¿quieres curar a la gente? Eso quiere decir que eres un pecador, los demonios no pueden curar a otra gente. Y están bufadísimos. Y este de aquí es un Geomancer. No recuerdo si tiene otro nombre en este juego, pero son Geomancer. En, en futuros juegos. Hasta que dejaron de aparecer, por desgracia, en futuros juegos. Estos tienen habilidades para cambiar las habilidades Geo en el campo de batalla. Solamente funciona en niveles que repites, no es la primera vez que haces un nivel. Y en el mundo de los objetos. Arriba dice Druida. Pondrá lo que le salga de los huevos. Esto es un Geomancer. Este se llama togavito. Es un pecador. De hecho, abajo lo pone. Un pecador de la oscuridad. O que ha salido de la oscuridad. Y abajo pone que... Ah, y no recibe daño Geo, eso es bueno. Los Geomancers son bastante útiles. Y los entrenadores. Los Beastamers o Beastmasters. Que se llaman. Esta es otra clase que también ha desaparecido en futuros Disgaeas, aunque creo que dura hasta el Disgaea, voy a decir, 4 o 5. Y... esto lo que hace es mejorar a los monstruos. Ah, por cierto, podemos hacer segundo nivel de Curandera también. Acólito. Y lo demás es lo mismo de siempre. Lo único que tenemos Rango 2 de los Warriors, Rango 2 de Healer. Y ahora podemos hacer... Healer masculino... Barra pecador... Como lo queréis llamar... Druida... O geomancer... Que es lo que son... Y hasta el 5 duran los... Los bismaster Eso es bueno... los es una clase... Que está, está interesante... Porque tiene habilidades que mejoran... A los... A los, enemigo, a los aliados de clase monstruo... Y los aliados de clase monstruo... Por cierto... Durante el transcurso de la historia... Igual que en Disgaea 1... Van a ser un poquito inútiles... Cuando superemos la historia... Van a ser buenísimos. Porque aprenden una habilidad que de hecho solamente es exclusiva de la versión de PSP y de la versión de PC. Originalmente en el Disgaea 2 no lo tenían esta habilidad. Y es una de las mejores incorporaciones que hicieron a Disgaea. Y no sé vivir sin ello. Y en Disgaea 1 no me costó acostumbrarme no poder hacerlo. Pero las clases de monstruo van a estar chetas eventualmente. Y ahora podemos hacer zombies que no sé si podíamos hacerlos antes. Eh, ah, bueno, y los bichos estos del pantano Ahora sí Estas son las clases que tenemos Ya digo, las tres clases nuevas Interesante, pero a lo mejor no va a ser inmediatamente Relevante Vamos a hacer que utilicen por cierto Depende de lo que tengamos menos Pueden utilizar hacha Arco, tenemos dos tíos con hacha Lanza o espada Bastante versátiles, aunque creo que luego se acaban especializando en hacha Interrogación Tú eres palos de mago Tú eres palos de mago, pero es mentira. ¿Pero pueden ir a puños? ¿Van a ser mago a puñetazos? ¿Por qué no? Aunque con cosas de curar y todo eso. Si queréis... Bueno, sí. Luna roja, luego lo hacemos. Tenemos un posible pecador. Eso es todo. Ahora sí, no es todo. Creo que no llegué a hablar con la gente del pueblo el otro día, pero también tenemos que ver qué armas podemos comprar, ya que subí a nivel 3... Las cosas empiezan a costar 14.000 dineros. ¿Podemos comprar una bonita katana? Una sigaru, La lanza del Shogun. ¿Me merece la pena comprar cosas chetas para alguien? Sí. No van a ser armas ahora mismo. Podemos comprar nueva y mejor equipación. Y una de las cosas... Esto me da 25 de ataque, ahora mismo no es suficiente. Eventualmente, y voy a poder comprar zapatillas para todo el mundo, esto me interesa mucho. Quien no tenga nada equipado, le voy a comprar unas zapas. El movimiento parece, parece tontería, pero va a merecer la pena. Voy a comprar un par de binoculares, un par de gafas bifocales, para mis magos. O para un par de ellos, por lo menos. Porque eso va a ser útil. Y a alguien le podría comprar más ataque. ¡Ah, volvámonos locos! Y puedo subir la tienda a nivel 4. Lo haré después. Ahora mismo sí que nos hace falta las armaduras. Lo primero, tú ya tienes de todo. Y me gusta ese movimiento. Tú tienes de todo. Pero puedes tener mejor armadura. No me hace falta tanto movimiento porque tú ya corres. O sea, tú tienes rango. Tú podría arriesgarme y quitarte esta tontuna. Y ponerte unas gafas bifocales. Tú estás bien como estás. No me importa que tengas vida además. Ahí te puedo quitar esto y ponerte otras gafas. Lo cual me deja a ti sin tener gafas. Pero tu palo de mago es mejor que el de los otros, creo. O sea, que te aguantas. Ah, tengo una, me dio una pistola no sé cuándo que se llama trompeta y eso siempre mola. Te voy a poner velocidad, aunque tú ya tienes un huevo de velocidad. Y en lo que viene siendo armaduras, lo que tengo es un poco triste, ¿eh? Fantástico. A mí no me, no me importaría que tuvieras más velocidad. ¿Te has ganado unas zapas? Tú también te has ganado unas zapas. La gente que va cuerpo a cuerpo tiene que acercarse a los objetivos. Tú tienes vida cholón del infierno. Toma unas gafas, una gafas, perdón, unas zapatillas. Entonces... Luego organizaré esto, porque tengo una manía muy tonta que me gusta que sea objeto de, objeto de utilidad, armadura, objeto de movimiento. Casi todo el mundo le voy a acabar poniendo zapatillas. Pero ahora mismo tengo las cosas un poco desorganizadas. Toma una armadura. A ver si sobrevives algo. ¿Cómo es posible que no te haya puesto ningún orbe? Cuando me den otro orbe te lo pongo a ti. Si sí, sobrevives, claro. Todo el mundo está razonablemente equipado, excepto los prinis, pero a quién le importa los prinis. Perdón. ¿Por qué tienes unas zapatillas? Desequípatelo. Son unas una zapatillas para alguien que haga más daño. Véase tú. Aunque seas un príncipe. Vale, todos tenemos equipación. No es la mejor equipación, pero es equipación. Aparte... Hombre, hay gente que tiene cosas chetas del hospital, la verdad. Eso va a ser muy, muy bueno. A los príncipe no se les equipa. Eres un príncipe todavía, ¿verdad? Otra cosa, tú encima de Tink Te llamas Follicle, maldita sea Estoy por ponerte encima de los prinis Aunque no es un personaje de nadie, pero se llama Follicle. Eh... ¿Dónde estás, Sanem? Eh? ¿Cómo que no estás equipado? Si tienes una trompeta ¿Qué más quieres? ¿Tienes una trompeta? Estamos listos Todos listos que pudiéramos estar No tienes una gran cantidad de vida, pero tienes dos armaduras eh, vamos al episodio 4 por fin Vamos a hablar con la gente del pueblo que se me olvidó hablar, ¿a que sí? Abel, trae de vuelta a Taro y Hanako a salvo Es verdad, perdimos a Taro y Hanako Los secuestraron y todo el rollo, maravilloso Y una... Uh. Efecto de fuegos artificiales eh, suscripción de Prime, gracias Lobo Pero aún así puede que mueras, de hecho, puede que te mate a posta eh, Sí, déjamelo a mí Esa, Ese chico de aspecto estúpido con la capa blanca decía que iba al río de Dalos y sí, Axel, que creo que lo llamé a él no sé cuántas veces Dile a Toru y Hanako que vuelvan a casa para cenar, ¿vale? Desde que conseguí este cuerpo, mi mi hobby se ha convertido en dormir al sol Ah, se siente tan bien... La maldición de Overlord Zenon no está tan mal. Estás pensando que los enemigos... Que los aliados de, tipo, de los personajes de tipo monstruo son inútiles en mi grupo, ¿verdad? Hay forma de, que los, de hacer que los personajes de tipo monstruo sean útiles también, lo sé. Pero creo que necesito hacer una segunda vuelta para desbloquear la opción. Y, y va a ser muy buena opción. Aunque el Beastmaster también ayuda. Es así... El, el, el, personaje de tipo monstruo, ¿eh? Ya, el, no tenemos creo, Tenemos a uno que se llama Follicle, ¿eh? ¿Qué más quieres? ¡Ey, escucha! Si te equipas dos cosas de la misma rareza, sus efectos aumentan. Lo sé, lo expliqué el otro día, pero no tenemos objetos de la misma rareza, creo. Es muy raro. Hasta que vas a aposta a conseguirlos. O en serio tendré que intentarlo. Vi esta historia, o este reportaje en la noticia, sobre un mundo llamado Tierra, aparentemente... Un padre que pega a su hijo y, su, y el hijo le pega al padre. Hay inframundos muy retorcidos por ahí, ¿eh? Muy malo. ¿Qué? ¿Qué historia? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Cuando te mueves al lado de un aliado y te unes en un ataque conjunto, un ataque en equipo, si no has hecho una acción todavía puedes cancelar el movimiento, lo sé, lo hago bastante. Hay muchas otras técnicas ocultas, intenta... Encontrarlas. A ver, has ido al mundo de los objetos lo mínimo necesario, pero habrá que volver eventualmente. He oído que hay gente que va... Y se... Meten tanto en ello que no pueden irse nunca luego. Eh, tú eres un maniático de las batallas, deberías tener cuidado. Mundo de los objetos, ¿eh? Pero... Me metas a derrotar al Overlord Zenon. Dirás eso, pero se, apuesto a que estás... ¿Estás deseando ir? Eh, no, para nada. Casi eso es todo. ¿Sabes que hay gente que dice que las frutas... Cuando mejor están es cuando están un poquito antes de pasarse? ¿Así que quiere decir que estoy listo para comerme? Eh, creo que solamente funciona con la fruta. La última vez es que fuimos al mundo de los objetos... Nos encontramos con este bar... Sospechoso, dude. Casi no tomamos nada, pero. Nos lo quitaron todo, no puedo hacer esto más. ¿Un bar mis sospechoso? Creo que en este mundo de los objetos por fin va a haber salas misteriosas. Es una mecánica que no había en el Disgaea 1, creo. Y es donde pueden ocurrir cosas raras y es. Es, es la chicha del Ethan World. ¡A lo que íbamos! Ahora sí, de verdad de la buena. Vamos al episodio 4, que va a ser el episodio que vosotros vais a ver el mismo tiempo que el resto de los mortales, y sin embargo yo voy a ver constantemente. Este es el primer mundo para farmear, y tendré que volver en múltiples ocasiones. ¿Por qué me estáis siguiendo vosotros dos todavía? Si no sabéis dónde está el Overlord Zeno, no os necesito. No digas... cosas tan... tan estúpidas. ¿Fuiste tú quien me invocó o lo has olvidado ya? Tú me dijiste que tendrías que sacrificar tu vida para negar las condiciones del ritual, ¿o estabas planeando morir por mí? No, es que... ¿Quién hizo la, ¿Quién hizo la promesa de devolverme... a mi padre? Bueno, yo, pero... Entonces cumple tu promesa conmigo, llévame hacia mi padre. Así que ahora que se supone que yo tengo que ser el guía. <risas> parece que tus circunstancias se han... invertido, Mesía Dell. Eh, tu invocación... se ha vuelto en tu contra. ¿Podrían ponerse peor las cosas? Me estáis dando dolor de cabeza. ¿A qué estás esperando? ¡Taro y Hanako están esperando a ser rescatados! Pero antes... Combates, porque sí. Contra flores. ¿Alguien quiere una flor? A partir de este combate vamos a poder crear flores. Pero lo primero es lo primero. Predicción. ¿Morirá alguien en esta batalla? Dos minutos, vamos para allá. Como, bueno, no podemos utilizar ataques con rango en el puente, sin embargo ellos sí que pueden utilizar ataques con rango, las flores tienen ataques con rango, los fantasmas tienen ataques con rango. Estos de aquí no tienen ataques con rango, pero bueno. La parte buena es que los enemigos tienen menos nivel que los últimos combates, bueno, sobre todo que el último combate. Del capítulo anterior, hemos vuelto enemigos con niveles normales por ahora. Ya veremos en el futuro. Nunca se sabe, pero seguir jugando las sardinas y morir en el intento. Podríamos lanzar a alguien que tenga 1, 2, 3, 4 de lanzamiento. O sea, a puede que Rosalín. Los dos únicos que pueden lanzar este trecho. A alguien para que quite del medio. No poder hacer ataques con rango. En el puente... Pero ya digo, las florecitas se pueden poner aquí al lado y campearnos mientras estamos en el puente. O simplemente podemos ir por el lateral y que les den. Claro que también podemos poner esto que hay aquí y aumentar la experiencia en 50% dentro del puente. Y que todo el mundo gane aquí ligeramente más experiencia. Este no es el nivel de ganar experiencia, os lo digo ya. Pero pronto. Aunque no recuerdo si era el 4-2 o el 4-4, pero es en este capítulo seguro. Rosalín lanza 3. Creo que Adel. Y los guerreros son los únicos que pueden lanzar. La samurai también puede. Lanzar 4 casillas o más. Para poder superar el obstáculo. A ver, dejarme hacer una pequeña cuenta. Tenemos que aterrizar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Podemos llegar. Vamos a hacer una cosa Combinación guerrera Podemos hacer que Adele Empiece El asalto de forma lateral ¿Por qué no? Espero haber calculado esto bien Mierda Solo necesito cuatro casillas La torre tenía que ser de uno más. Bueno, ¿sabes qué? No hay mal que por bien no venga. Lanzaré a Adel. Por lo tanto, Adel lo tengo que poner aquí atrás para que le coja a alguien y lo lance hasta este lado. Eh, fallos de medir torres. No pasa nada. Hacemos un turno aquí atrás, la gente. Vamos a hacer dos cosas entonces. Debería ser suficiente con esto. Tú puedes lanzar cuatro casillas, afortunadamente. Hasta que mueras, como casi todas mis samuráis. Ahora he hecho la torre demasiado grande. Fantástico. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger esto, vamos a mandarlo a tomar por saco. Y luego cogemos esto y lo ponemos en la casilla para ganar más experiencia. Y empezamos el ataque... Por el túnel. El puente. ¿Qué más da? ¡Oh! No sabía que la ladrona se podía subir aquí, como puede correr más y escalar más. No llegamos a hacer ningún ataque desde lejos. Así que no voy a hacer el asalto tan descaradamente aún. Ahora, si os acordáis... ¡Uh, qué bonito el palo! Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Tengo agente disponible. ¡Vamos a utilizar el móvil! Y ahora tenemos dos móviles. Llamar a una... a una entrega en medio de la batalla, por favor. Seguro que me da una pizza con piña, como ya lo verás. ¿Has elegido? Pizza del inframundo en la lista de contactos del teléfono móvil. Distintos móviles hacen distintas cosas. Los móviles te los dan generalmente como recompensa en las batallas. Ring, ring, ring, ring, ring, rin, clic Netherworld pizza o pizza del inframundo. Ya es una pizza para entregar. Aquí la tienes. Si no estamos ahí en media hora, espera un poco más. Se ha entregado una pizza que ocupa el mismo espacio que estaba ocupando el otro objeto. Pero... Ah, con piña, maldita sea. No es lo único que podíamos hacer. Me han dado otro móvil en otra batalla de antes. Y sí que me voy a acercar un poco más. Creo que va a merecer la pena. Tengo 86 de vida. ¿Cuánto movimiento tenéis? No me voy a acercar tanto. Pero sí un poquito más porque creo que esto va a afectar. Me han dado el mejor objeto del juego. El objeto que estaba esperando. El móvil. Pero fijar a quién llama. El defensor de la tierra aparece para un rescate dramático. Ha seleccionado Defensor de la Tierra de la lista de contactos. Dime que suena la música. Dime que suena la música. Porfa, porfa, porfa, porfa, porfa. Rin, rin, rin, rin, rin, rin. Hola, soy Curtis, el 38, Defensor de la Tierra. ¿Qué? ¿Necesitas mi ayuda? Lo siento, pero tendrás que aprender a, confi a depender de ti mismo. Aunque también, como Defensor de la Tierra, tengo que asegurarme de que iba lo suficiente como para aprender esa lección. Voy para allá. Suena, música, música ¡Suena! ¡Ey! Solo tiene nivel 10 Pensaba que salía con más nivel, no te voy a mentir Pero me vale A lo mejor sale con el nivel de la quien le invoca no Saldrá por, dependerá del nivel Pero luego salía con más nivel Lo que pasa es que actúa por su cuenta Y ha desaparecido en el peor sitio del mundo Pero Curtis ha vuelto Y con la música La música Y técnicamente cuesta, cuenta como neutral Pero bueno, ¿qué más da? Ya él sabe lo que se hace. Dejarme que arregle esto un momento. Una de las mejores canciones de todos los Disgaeas. Pero puede que no la mejor. No puedo atacar. Volveremos. Ahora. Eh, ya que estamos aquí. Continuamos el asalto lateral. ¿Qué haría el zorro? Ya podemos atacar desde lejos. Pero no quiero acercarme tampoco demasiado. Porque estoy atacando con curandera. ¿Y ladrona? Buena pregunta. ¿Os afecta el hielo a los dos? Qué lástima que no tengo mucho rango con hielo. Que es lo peor que puede... No, no, no, no, no, no tanto. No llego para hacer hielo todavía. Me voy a esperar. Me voy a esperar a que se acerquen ellos. No me la voy a jugar. Acerquemos a los magos, pero los magos no es muy bueno que vayan en primera línea. Eh, qué lanzamiento más feo. ¿Sabes qué? Llevemos a un guerrero también. Aunque hay que dejar sitio para que Curtis venga. Dos atacando por el lado, el resto que ataque en el puente, pero tenemos que hacer ataques con área. Aquí hay mucha gente. Y la verdad es que Rose Thorns nos vendría bien que tener arriba. A rosalino no a estos. Pero que es lo peor que puede... Tenemos a, a Curtis, Aunque no es el mejor mapa para él, tiene que moverse. ¿No te has muerto, en serio? Mira la trompeta, es un, es un megáfono más que otra cosa, no hemos quitado nada. Ahí vienen. Y ahora pueden atacar de lejos. Uh, ataques nuevos, eh. No Mierda No contaba con esto Molaba más cuando no podían atacar de lejos No puedo tener ladrona. ¿Ha muerto alguien? Sí Mi plan no estaba mal Pero a lo mejor mandé a gente muy flojita Teníamos equipación y teníamos más nivel Me voy a confiar un poco Nuevos prins. O viejos. Esperaba porque mira lo que quitamos con algunos personajes, pero claro, no con todos. No llego a hacer Rose Thorns para nadie. Puedo atacar aquí. Espera, a lo mejor sí llego. Sí que llego. Mira, pues eso no ha estado mal. Lástima todo lo demás. Oye, Curtis, puedes atacar a los enemigos. Que pasó te he invocado. Esperaba que hubiera salido tú delante mío. eso también hubiera estado bien. Ah, mira el hielo. Con el nuevo palo. Que tengo 96 de inteligencia. Casi nada. ¿Te puedo mover? No. Nos hemos librado de la gente que ataca desde lejos. Ahora era el momento de hacer el asalto al castillo. Vamos. Curtis no se ha movió en todo el combate. Los enemigos están demasiado lejos para él, así que ni lo intenta. Tiene artifici inteligencia artificial tontuna. Tenías que haber utilizado esto en el siguiente combate, que el mapa es más pequeño, creo. Ea, vámonos. No vas a hacer nada, Samurai, pero por lo menos no estás muerta, o sea, que no te quejes. ¡Eh! Asalto a dos fondos. Curtis ha venido a poner la música, la música de vuestra muerte. Nah, fallo. Tengo velocidad a tope. Uno. Me ha bajado la defensa, pero ya ves tú. Este tío es el tanque, creo. Este no. Nice. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya has aprendido un ataque nuevo, Adel? ¿Me estás contando? Y además tiene rango a tu alrededor. ¡Oh, la carga del dragón! ¡Qué rápido lo hemos aprendido en este juego! Este ataque nos costó mucho más aprenderlo en el Disgaea 1. Teníamos menos gente con puños. Que el prota sea de puños ayuda. Eh, podemos hacer un tribus. Bueno, una vez que me mueva aquí... Tú estás muerto. Mm, problema no tengo... no tengo con este triple, o sea, el ataque. Curtis mientras sigue mirando cómo se desarrolla todo esto. Es que salió en el peor sitio posible. Quitar el rango fue mala idea. No tenía las de ganar con el rango, ahí estuvo mi error. Tenía que haber dejado que la gente tuviera que venir uno tras otro y poner a los dos tanques delante. Eh. Fallo de planteamiento, ¿no se ha muerto? No me lo puedo creer. Te afecta el viento, vale, ese fue mi fallo. Pues eso es... Todo eso es... Todo eso. Ah, sí, tú. <risa> Intenta participar en el combate, pero vamos, que no... No espero mucho. A estas alturas. Interesante rango. El rango me traicionó de nuevo, pero no lo suficiente. O oh, sí. Eso no tiene nada que ver con el rango, pero da igual. Tenemos un poquito de vida esta vez. Esta vez no la he cagado. Aparte, eh, me empiezan a dar mejores cosas. Podemos hacer cura doble. Oye, ¿no tenía yo dos curanderas? Una de ellas murió y se convirtió en primia, que sí. Tú sube de nivel, tú sí puedes ser también... Eso es maestría con arco que también me hace falta. Y niveles. ¿Quién quiere el nivel... el de hielo? Ahí lo tienes. ¡Felicidades y con el mínimo de bajas posibles! Ups, pero casi, pero ups. Le han hecho bullate a la ladrona, tampoco podía hacer yo nada. La culpa la tiene la sociedad es lo que quería decir. Por cierto... Una vez que veamos el nivel de farmear lo explicaré cómo funciona el farmeo. En ese nivel. A partir de entonces... Las apuestas se van a volver diarias. Ya que... Farmear se va a volver tan fácil para mí. Curtis haciendo el carro. Ya volverá, no os preocupéis. Aunque para eso me tienen que dar su móvil de nuevo. A partir de hoy... O sea, hoy los, las votaciones seguirán siendo por combate, ya que no se sabe si vamos a morir a alguien o no en el combate, la cosa está un poco más reñida, ya que subir de nivel es un poco más difícil. A partir del próximo día, va a ser de forma diaria las apuestas, porque mis posibilidades van a mejorar bastante, mi farmeo se va a optimizar de una forma increíble, que lo sepáis. Así que la apuesta será morir a alguien hoy, quién sabe... Maeta sea, ¿dónde.? Eh, ¿Dónde se los ha llevado? No es propio de ti actuar de forma tan. impulsiva. ¿Qué esperabas? ¿Ha secuestrado a mi hermano y hermana pequeño? de Justo como pensaba, lo que me dijiste es, fue... mentira. Era una mentira. ¿De qué estás hablando? Y ahora... Y ahora... finges ignorancia... Uh, tienes una familia, y aún así me dijiste que no conocías a tus padres. ¡Oh, eso! ¡Eso era la verdad! No estoy relacionado con mamá y papá. Por sangre. O con Taro y Hanako tampoco. Fui abandonado por mis auténticos padres cuando todavía era joven, así que no sé quién son. Está, está. Por eso me caen ligeramente peor los protagonistas del DJ 2 con los del Digaia 1. Los del Digaia 1 son cosas más únicas. El Disgaea 2 es... Ah, no tengo padres, soy protagonista de anime, esa es mi forma de hacer las cosas. Oh no, qué lástima, tendremos que estar juntos con la protagonista femenina todo el rato, no porque yo quiera, por obligación. Es... Son cosas un poquito tópicas de más. Pero luego cambia un poco la cosa, pero tarda en cambiar. Así que has estado arriesgado tu vida todo este tiempo para gente que ni siquiera es tu familia y ahora esperas que me que te crea. La sangre no es el único vínculo que hace que un grupo sea una familia, es el corazón. Es tan raro que alguien arriesgue su vida para luchar por una pali pa Para luchar por una familia que están. vinculados a él por su corazón. o vinculados por su corazón. Y pensar que tengo tíos que no han hablado los unos con los otros por durante. por 30 años. Eres interesante, ciertamente, ¿verdad, princesa? ¡Eh, princesa! Estar ligados por el corazón es lo que importa. Por supuesto, tienes razón, bien dicho. Eh, te felicito por tu... ...sabiduría, pero no es realmente eso, por tu conocimiento sobre el tema. Gracias, supongo. Mi vínculo con mi padre viene de nuestro corazón, no de nuestra sangre. Y eso es lo que nos hace una familia, de verdad, también. Eh, vale, sí, lo que tú digas. ¡Excelente! Ahora vamos a encontrar a Taro y Hanako, después de toda una familia, es un tesoro irreemplazable. Salido, Nunca esperé a oír a un demonio decir esas palabras, ¿y tú dices que yo soy raro? Ahora, dejarme hacer otro pequeño mantenimiento. No ladrones, los ladrones están prohibidos... ¿Cuánto mana tienes? 41, no es suficiente. Por suerte, justo antes de empezar el live stream he vuelto a crear nuevas pociones de mana. Aunque el icono está confundido es por, el, por la forma de que tengo de crearlos. Oye, compré un cinturón y no se lo he puesto a nadie. ¿Un cinturón de ataque? Eso ha sido un pequeño fallo. ¿Quién quiere un cinturón? Toma, a ver si atacas en esta partida. Arreando. Uh, joder, ¿Tiene? espero que haya alguna partida que se pueda repetir más rápido que esta, que al fin y al cabo hay que matar a más de un enemigo. Uh, Crimson Flame... Felicidades Saneme, ¿vuelves a ser un Prini Otra vez más. A lo mejor si quieres espérate un poco antes de volver a reencarnar, a lo mejor tus posibilidades de sobrevivir más de un día, más de una batalla, aumentan. Pero toma el maná para reencarnarte ahora. Y ahora te reencarno. Oye, pero tener primis ahí guardados durante el live stream no es mala cosa. Si tengo gente que sacrificar. Encima que te puse la trompeta y todo. Eh, puedes haber hecho otro contraataque, me harías un favor. Maravilloso, estupendástico. Aquí en estas recompensas del final pueden darme móviles. Ojalá me den más móviles. Los móviles. Es una mecánica que solamente está en este Disgaea. Y es interesante, sobre todo porque puedes llamar de vez en cuando a Curtis. Claro que también hay otros eventos. Pero Curtis es Curtis. Tiene hasta la música, por favor. Me da igual que la gente muera. Tiene la música. Otro Brini. Incompetente siempre. Eh, te tengo que bajar la inteligencia. Arreando. La parte buena es que cuando te, la, cuando te mueres la trompeta vuelve a mí. O sea que ahí está bien. Continuemos. No sé si tengo que curarte después de reencarnarte, por si acaso. No, ok. ¡Vámonos! Ahora sí. Después de esta pequeña pausa musical. 4-2. Dime que este es el mapa. ¿Puede? Aquí tampoco están. La parte buena es que cuanto más reencarnes, más estadísticas tienes, pero la diferencia es tan mínima que es completamente irrelevante. Lo mejor es reencarnar de tu clase a una clase superior de la tuya, no reencarnar a un primi asqueroso. Eh, ¿Qué ocurre, princesa? ¿Puedes preguntarle a él sobre sus auténticos padres? Melodrama, melodrama, marujeo. ¿Por qué me pones a una, a una misión tan peligrosa cuando puedes preguntárselo tú mismo? Es algo difícil de preguntar. Dijo que sus padres, sus auténticos padres le abandonaron. Si está difícil pre de preguntárselo, ¿qué te hace pensar que será mejor si se lo pregunto yo? Buen argumento. Muy bien, no te pediré hacer nada que no quieras hacer, así que te ordeno que lo hagas. Ok, lo haré... ¿Qué? ¿Cómo de difícil puede ser preguntárselo? Messi Adel, ¿sí? Adele, ¿puedes decirme algo más sobre los, tus descorazonados padres que te abandonaron? Tink, te mataré. Eso ha sido arrepentido. Ah, oh, pero tengo curiosidad, ¿eh? Por favor, dímelo. Psst, bueno, tampoco sé mucho yo mismo. Era demasiado joven para recordarlos. Lo único que sé es... Cuando te apetezca. Lo único que sé es que eran buenos amigos con mamá y papá. ¿Esos son sus auténticos nombres? ¿O simplemente te refieres a ellos así? Está en mayúsculas. ¿Se llaman de verdad mamá y papá? Eh, eran buenos amigos suyos cuando me dejaron con ellos... Cuando tenía yo dos años. Lo único que dejaron conmigo era una carta que decía... Volveremos tan pronto como hayamos cumplido con nuestra con nuestro deber. Pero, ¿sí? Creía en esa carta cuando era, cuando era un niño. Esperaba el día en el que volvieran, pero no mantuvieron su promesa. Mis padres eran cobardes mentirosos. Cuando me di cuenta de eso decidí siempre mantener mis promesas y no mentir nunca. Oh, así que ese es el motivo en el que eres, por el que eres tan cabezón y siempre, sobre siempre cumplir las promesas. Padres que abandonan a sus hijos. Me pregunto si tenían la intención de abandonarle. ¡Uh, las gallinas estas! Pero este no es el nivel, me temo. Creo que es el 4. ¡Oh, mira! El primer Beastmaster. Beast Tamer, luego le cambiará el nombre. Lo que va a hacer va a ser bufar a estos dos enemigos. Que tienen más ataque ya de base. Cuando ves esto en rojo supondrías... Aquí es un panel por el que no se puede pasar. Pero sí se puede pasar. Así que no entiendo por qué esto es distinto. Porque los paneles que aumentan el ataque van a ir cambiando turno a turno. Este, aunque no ponga nada... Aunque le dé yo a mostrar el rango, no se ve nada, este, este panel se va a mover. Y de vez en cuando el ataque 50% va a estar en los paneles rojos, de vez en cuando va a estar el ataque 50% en los paneles amarillos. Vale, tenemos una pequeña solución. Este mapa va a ser complicadete. Primero, la gente tiene un poquito más de nivel. Segundo, ese arco es mejor que el mío. Eh... Van a tener ataque la peña y los Beastmasters, los beast Tamers, bufan a los enemigos. Que sean de tipo monstruo. Así que. Esa espada es muy chula, no es tan chula, eso la venden en la tienda, eh, no es tan nuevo. Hasta que no lleguemos al rango 39 de armas, realmente no va a ser tan súper necesario los ladrones. Igualmente, alguien que quería reencarnarse se iba a reencarnar en ladrón. Tampoco pasa nada. Sois reemplazables. Lo que sí que vamos a poder hacer. Afortunadamente. 1, 2, 3, 4... Vale, de sobra. Es que el último ataque que le han regalado a Dell viene como anillo al dedo. Esta carga del dragón o el grito del, el rugido del dragón les va a hacer una fiesta. ¿Cuánto ataque tenemos? 132. 110, 67, no está mal. Pero nadie tiene mucho más de 100 de vida. Creo que podrían morir. Vamos a ver. Apuestas. No van a morir. Sí van a morir. Casi todos. Con que mueran los dos monstruos me vale. Eh, uy, esta pelea, qué difícil va a ser, qué bien va a salir o qué mal va a salir. Nunca lo sabremos, predicción. Perdona, ya está apuesta. Esto es un nivel gratis para alguien. Las cosas como son. Esto es un nivel gratis. Ahora, la pregunta es por qué estos dos grupos de enemigos no podemos llegar razonablemente. Podríamos hacer torres, lanzar a alguien a la línea trasera... No va a ocurrir. Hay un cuello de botella aquí muy bonito... Del que intentaré aprovecharme. ¿Quién quiere este nivel? No es un nivel garantizado, ya que hay gente como... Me di cuenta de una cosa. Lo, la exorcista esta, la samurai femenina... Como es una clase más avanzada, aunque no lo parezca, es una clase que originalmente había que desbloquear. Lo que pasa es que. Os explico cómo se desbloqueaba esta clase. Esta clase se desbloqueaba en la versión de PSP si tenías guardada una partida del primer Disgaea en tu PSP. En la versión de PSP. Pero empecé, como no puedes tener una partida guardada de la. Bueno, sí, técnicamente puedes tener guardada en Steam una partida guardada, pero no funciona así las cosas. Del primer Disgaea. Te la dan la clase desbloqueada desde el principio. Entonces es una clase más avanzada. Pero el problema que tiene es que gana experiencia más lento. Por eso tiene menos nivel del que debería cuando los guerreros tienen nivel 10 y 11 y cosas así. Aunque han no estado subiendo a la vez. Por eso va a ser un, un poquito riesgo. Tiene más ataque de base. Pero es un poquito arriesgado. Lo que sí que me gustaría es que subas de nivel. Pero si Adel no se puede quitar del medio. No vas a poder atacar. Tiene que ser alguien con rango hemos usado poco al mago verde me apostaría te ha tocado a ti, mátala te han dado un mega win ya, eso es bueno muere, ¿verdad? vale ahora voy a poner aquí al guerrero que tenga más vida para hacer de, para hacer de obstáculo y a tomar por saco con un poco de suerte funcionará. 555 es una buena. Es una cantidad de vida acojonante. Así que a por ellos. Por favor. Coge a la gente. Gracias. Esto es un poquito arriesgado, pero vamos, a, vamos adelante. Vamos para adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Incluso tú no puedes moverte más. Y ahora ya nos organizamos como sea. Inclusive un Primi. Vámonos. Debería haberme quedado en guardia. 133 de ataque. Dudo que le vaya a quitar. Sobre todo si te bufan. Debería defenderme. Tenemos vida montones. Y tengo 126 de ataque adelante. Si es uno menos, es uno menos. Por los pelos. Como suponía... ¡Hija de puta! ¡No estás subiendo 130! Esto esperaba que fuera a ocurrir. Subir todas las estadísticas a los bichos. No que me disparara desde lejos. Pero me ha quitado... Me ha quitado 120 y me ha envenenado. Lo cual es una... Es... No me lo esperaba. Ahí me has pillado desprevenido. Pero podemos llevar al hospital de campaña. No se ha visto. Ah no, tenemos Magic igual que me han dado, vale. Podemos hacer defensa mágica. Eh, también te digo, termina de matar a este enemigo y ya nos organizamos. Esperaba que bufaran al enemigo, que, y, y, y esta ni siquiera ha bufado a ninguno de estos dos. Pero podrían aprovechar todos estos turnos para bufar a estos enemigos reyes estar infinito. Bien, ¿de qué manera podríamos atacar aquí? Ambos les afecta el hielo. Por desgracia no tengo suficiente rango con hielo. Me podría mover e interrumpir más el camino... Madre mía, me han quitado más vida de la que esperaba. O alternativamente... Tenemos un problema. Los Beastmasters saben disparar desde lejos. Esto es muy probable que no lo mate. Tiene 117 de vida. Tú tienes que venir a interrumpir. Sí se muere, perfecto, entonces no hay problema. Mi otra idea es poner aquí al mago de hielo o matar con hielo. El problema es que el mago de hielo de repente está un poquito más adelante de lo que sería súper ideal. Lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer. Mega hielo, ¿por qué no? Es ligeramente mejor al máximo. Y ahora, si alguien puede hacer que Adel, de alguna manera, pueda atacar desde el lateral o desde adelante, también sería buena cosa. 187, más que de sobra. Y luego hay que curar el veneno porque el veneno nos va a hacer un, nos va a hacer un cristo. Brini, ¿tú qué estás haciendo aquí siquiera? Me parece que a Del te vas a tener que poner a la cola. No hay forma de que llegues corriendo tan rápido para, el, para adelante. En lo que hay... Eh, lo malo de crear un pasillo es que también nosotros vamos a atacar de uno en uno. 116 el veneno que quita, ¿no? ¿Sabes? Me van a hacer falta dos magos. No puedo quitar el veneno, estoy demasiado lejos... Esto sé que no es una buena idea, pero no pasa nada porque el resto de gente también se va a mover para adelante. Quítate el veneno antes que nada y ya te curaremos. La gente le afecta el fuego a los tres, además. ¿Será intencionado a todo el mundo? No, no no es intencionado, es accidental. Fuego, eh. El tío de fuego está a tomar por saco de lejos. No es razonable. No puedo hacer el ataque en área. He movido al mago de viento, lo puedo quitar del medio porque va a ser mala idea que el mago de viento esté en primera línea de combate. Adele tiene bastante movimiento, <ríe> espérate. Hola. Os afecta el fuego, este ataque técnicamente es de fuego. La zona está obstruida porque necesito un hueco detrás mío. Uf, menos mal. ¡Oh, cojonudo de puta madre! Además, llamo la atención del grupo de aquí adelante. Tengo 378 de vida. No es tanto tanto, ¿eh? A lo mejor llamar la atención al grupo de adelante tampoco es lo mejor del mundo. El mago verde podemos no podemos moverlo. Era lo que me temía. No pasa nada. Pasa un poco. Bien. Al mago azul sí que lo puedo mover. Por los pelos puedo hacer esto. Maravilloso, me encanta. Espero que llamar la atención, aparte de quitarle vida, sea suficiente, atacando desde atrás, para poder hacer algo. Ahora, vosotros estáis más de adorno macho que nada, ¿eh? No sé si voy a poder hacer de alguna forma que la samurái llegue a la batalla. Siempre se queda detrás. También puede ser que se me haya olvidado moverla antes. Mata, mata, porfa, mata, mata. Defensa baja no es suficiente. Problemilla. ya. Ataco doble. 37. No pasa nada. Aunque se ataque no sé si me restringe el movimiento. Nadie va a morir. Raro sería que alguien muriera. No quitan nada. Tengo mucha defensa con Adel, eso es verdad. Y con este también tengo mucha vida. No tanta ya, pero bastante. Está todo calculado, ¿ves? Me restringe el movimiento. Si es que lo sabía. ¿Te afecta el viento, amigo? Me da igual que no te afecte al viento. Tengo mega viento y hay que empezar a subir las habilidades como sea. Eh, 30. Rosalind sigue subiendo niveles si solamente tuviera un poco de SP la que podría liar recupera 5 de SP Nah, me hace falta 56 para hacer esto ni de coña, pero ojalá pudiera hacerlo la verdad es que con el rango que tiene Sería muy, muy, muy interesante. Por lo menos Crimson Flame sigue estando, Cheto. No lo suficiente. Necesito curarte a ti, y por lo tanto tengo que mover... A la curandera. No me salen los números. No me salen las cuentas. Uff. Tienes 156 de vida. Por eso te he puesto algo más de vida. ¿Por qué te he tenido que mover? Si hubieras un poco listo, te hubiera movido después para poderte curar. Esto es malo. Encima de tengo que mover, por lo tanto no puedo huir después. A ti es difícil que te hagan 130 de ataque. A ti es más fácil que te hagan 130 de ataque. ¿Alguien más puede ayudar? De alguna forma... Tengo un plan, tengo un plan. Soy un genio del mal. ¿Habéis oído lo del hit and run? Lo de golpear a alguien e irse. Vamos a curar e irnos después. Hasta luego. Aunque no la cura tanto, ¿eh? Tengo tanta vida que ya casi no se nota tanto la cura. No es posible, no me matas, ¿eh? Gracias. Au. No tengo ataque para hacer un especial, no voy a hacer un ataque normal porque me pueden hacer contras De todas formas necesito que subas de nivel, tienes poco nivel, demasiado poco nivel Confiemos en el poder del ataque triple, hablando de ataque triple No tengo rango voy a moverte después aquí vale ¿por dónde íbamos? te voy a poner aquí atrás a ti te voy a poner aquí y alguien más quiere experiencia a ti, nah, no te puedo mover interesante Si esto sale bien, debería ser una muerte. Contemos con el ataque triple y, o cuádruple y la gente se lleve experiencia, porfa. Ataque doble solo, al de atrás no hace falta tampoco mucha experiencia, lo quería con la Samurai, que tiene poquita. Y ahora falta un mamarracho, al que le afecta el fuego. ¡Y mago de fuego está en su casa! Megaviento. Arreglado. Necesito mapas abiertos donde la gente tenga libertad de movimiento. Estamos haciendo cuellos de botella que me están fastidiando más a mí que al enemigo. Pero hemos sobrevivido. No ha muerto nadie. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? No. Sí, sí, no me hables de mi padre Confirmame, no ha muerto nadie eh Una persona ha votado que sí moría alguien Felicidades ¿Morirá alguien? No Pero si solamente voto a una persona No sé si os vaya a llevar alguna recompensa siquiera No sé cómo funcionan las sardinas Pero no ha muerto nadie Por los pelos, pero no ha muerto nadie Se han quedado un puntito Si hubiera estado el 50% de daño, a lo mejor hubiera muerto alguien Adel, sobre tus auténticos padres... ¿He, cance he, he, ¿He dado los resultados o he vuelto a crear otra...? No lo sé. ¿Crees que es posible que no fueran capaces de volver por la maldición de mi padre? Ah, sí, tal vez la maldición les robó sus recuerdos y su conciencia también, ¿eh? Me abandonaron justo antes de la, de la maldición de Zenon. Antes de que la maldición de Zenon se extendiera por el mundo, pero igualmente... ¿Cuánto tiempo iban a tardar? Puede ser que... Pero me abandonaron... Pero me abandonaron porque su deber era más importante para ellos que lo era yo. No importa si fue la maldición, no, no importa si fue culpa de la maldición que no hayan vuelto. Ellos decidieron irse ya, pero si se va tu padre a comprar tabaco y de repente se pierde los recuerdos a mitad del camino, no es culpa de suya de que haya ido a comprar tabaco. Tampoco le va se va a quedar encerrado en casa todo el día. Un deber o una obligación que es más importante que su hijo, ¿qué podría ser? No lo sé, Moab y Papá tampoco parecen recordar lo que era. ellos también están malditos. Mira, podemos dejar de hablar de esto, deberíamos concentrarnos en encontrar a Taro y Hanako, eso es verdad. Ay Dios, se está haciendo tarde con la tontería del principio del live stream que la hemos liado parda. Dije que podía ser 4-2 o 4-4 la partida de farmeo. Era mentira, era 4-3. Esa es la partida de farmeo. Eh, a lo mejor voy a alargar un poco el live stream porque tenemos que hacer después Pokémon, pero es que nos alargamos con Disgaea siempre mucho. Y es un problema que sabía que iba a ocurrir. Porque con Disgaea siempre la cosa se alarga más de lo que esperaba, pero esta es la partida de Super Mega Farmeo del Infierno 3000. La Catarata Roja. Casi seguro, 90% seguro. ¡Ey! ¡Señor! Cabeza estúpida, cabeza tonta... ¿Cómo lo podemos traducir eso? Da igual. Algo así. ¿Dónde están nuestros caramelos? Sí, como niños de hoy en día, deberías estar contento de que te de, de que dejemos que nos captures para que nos des caramelos. Así que venga, ¿dónde está? ¿Dónde? Dame lo bueno. Cabeza hueca podría funcionar. <risa> Ruidosos mocosos, callaros antes de que alguien os oiga. Antes de que os dé algo, por lo que de verdad tendréis que gritar o llorar. Deberéis estar entusiasmado de que, de que os deje compartir el escenario conmigo Axel, el héroe oscuro. ¿Por qué deberíamos preocuparnos de un... quiero y no puedo, de, ya digo, de un ex famoso? Tú... nos has secuestrado para atrapar a Abel. Sí, sí, realmente creías que era inteligente hacer que se enfadara. <risa> ganar esta pelea no... No importa mucho para mi plan secreto. Apuesta que es una trampa estúpida. Si se te ha ocurrido a ti, tiene que ser estúpida. Se puede aprovechar una luna roja grupal para reencarnarse a la clase superior a la actual, si sí, se puede. Cuando salga, que quedan... Uh, 40.000... Solo. Ah, oh, vosotros... Mocosos sois... Sois malos, sois mal educados. Os enseñaré una, una lección que nunca olvidaréis. Aprenderéis a tenerle miedo a los seres oscuros cuando sufráis tantos... Ding Dong Ditches, ya sé lo que es. Es cuando llamas al timbre y sales corriendo. ¿Cómo se dice eso? Tantos Tantas bromas de llamar al timbre y seguir corriendo... Y llamadas... de broma, que no seréis capaces de dormir. Ah, no me das miedo, mi hermano mayor es realmente fuerte. Y te arrepentirás cuando llegue aquí, mi hermano mayor va a derrotar al Oberloar Zenon. ¿Eso... ¿Mahoo Zenon ¡Ja! Ah, ¿Va a intentar derrotar al Overlord Zenon? ¿No ese es eso un poco... fantasioso? ¡Yo sé lo que voy a hacer también! La hija del Overlord Zenon va a convertirme en su sirviente Taro, estate tranquilo un poco. ¿Realmente vas a ser el sirviente de rosalín ¡Eso es estúpido! ¿Por qué es estúpido? La princesa es increíble y dulce y guapa y guau. Wow. No podemos llamarle Sim porque nos banean de Twitch. Lástima. Eh, pararte, si tenéis que pelear, yo seré el árbitro, pero una vez que terminéis será mejor que os calléis, ¿vale? Oh Axel cariño, lo siento que llegue tarde, he traído un aperitivo para todo el mundo. Tardo, yo me pido el la barra de chocolate en Topia ¿con ese nombre en serio? ¡Es mi favorita! ¡Dame, dame! ¡No es justo! ¡Es mi favorita también! ¡Cállaros! ¡Cállaros! Si los dos lo queréis, la violencia física es la única forma de resolver esto. ¡Ah, soy de eso, Tardo! ¿Quieres luchar contra mí? ¡Ni de coña! No puedo derrotarte, eres demasiado mala. Toma la barra de chocolate, mi atopia. Vivir con demonios es duro. ¡Eh, gracias, Tardo! Eso está mejor, esto es como ver esas películas de adolescentes en el Instituto de de, de, de, rival, de Rivalidad entre hermanos. Interesante. Ah, no los veo aquí tampoco. Mierda. Sabía, porque esta expresión creo que la utilizaba en Disgaea 1 también, lo tuve que consultar. Kur, ¿qué era Kur? La expresión Kur, me suena, pero la he olvidado. Ese Axel es un. No me acuerdo. Cuando lo encontremos, haré que sufra, de verdad. y alguien busque qué era Kur. Tres uno ya, rápido. Google. Sí, tal vez. Luego lo veremos. ¡Canalla! Puede. Esa sale es un canalla y todo eso. Eh, Secuestrar a niños pequeños es... De lo más escandaloso. Una indecencia así no podrá ser olvidada. Espera un minuto, ¿por qué estás tan enfadada? ¿Secuestrar a niños no es una tarea para los demonios... común? como hacer la colada? Digamos que la princesa ha tenido una vida muy... aislada. Eh, además, tampoco ha hecho la colada nunca. Vosotros dos no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, Taro y Hanako son mis sirvientes, no puedo permitir que nadie me los quite, esa excusa la hemos oído ya también alguna vez. ¿Cuándo se han convertido en tus sirvientes, mis hermanos? Ah, supongo que realmente eres distinto a otros demonios. Pensaba que todos los demonios eran iguales, pero ahora puedo ver que eso no es cierto. Ah, necomatas. La partida de farmeo en Disgaea 1, la primera de ellas, también tenía necomatas. Y esta es definitivamente esa partida. ¡Ok! Primera. ¿Qué nivel tienen para empezar? ¡Nivel 10! ¡Hostia, nivel 12! Esta partida la he repetido. Cienes y cienes y cienes y miles de veces. Los enemigos suben de nivel un 10%. Ah, sí. Joder, predicción. Esta partida... No recuerdo si esto llegó, llegaba a estar en el A 1, seguramente sí. Todos los enemigos que están en la zona roja, o todos los enemigos en esta partida, cada turno que termina sin yo haber destruido esto, cambiarlo de sitio, o lo que sea, todos los enemigos van a subir de nivel, y solamente los enemigos un 10%. Como tienen nivel 10, cada turno van a subir un nivel. En el segundo turno tienen nivel 11. En el tercer turno 12, 13, 14, etc. Cuando llega a nivel 20 van a empezar a subir nivel de 2 en 2. 22, 24, 26, 30 de 3 en 3, 40, etc. Los combates pueden durar técnicamente infinito. Ahí está la coña. Este es el nivel de farmeo. Porque los enemigos, si tú te esperas, van a tener mucho nivel. Y si tienen mucho nivel, cuando los matas te dan mucha más experiencia. Ahí está la broma. Eh, también te voy a decir... Ahora mismo sí que puede ser un poquito peligroso. Enemigos con niveles... También podemos, también podemos... Los enemigos por su propia cuenta no se van a mover del sitio. Van a estar subiendo de nivel infinito. Tenemos dos cuellos de botella que podemos hacer en diversos puentes. Podemos romper esto el primer turno fácilmente. Ya digo, cuando farmé no voy a romper esto. Porque quiero que suban de nivel para poder farmearlos. Pero no será el caso. En esta ocasión... Si sí vamos a quitar ese objeto. Porque en esta ocasión no me conviene. Pero luego se mi forma de farmear niveles de forma increíble. Básicamente, problemas de altura. Espero haber calculado bien, sí. En esta ocasión sí que voy a romper esto. Pero en el futuro dejaré esto así. Crearé una torre en una de estos puentes y dejaré que se vayan acercando, una vez que ya vayan subiendo de nivel, a un nivel que sea razonable para mí. Y en torre todo el mundo sube de nivel, de hecho nada me impide que haga eso igualmente. Pero bueno, como esto es transparente, tenemos explosión, un nivel que iba a ser súper difícil, ahora va a ser ligeramente más fácil. Porque iban a pasar turnos, quiera yo o no. De todas formas, el Beast Tamer me da un poquito de miedo porque puede chetar a las necomatas. Aunque creo que se llaman Feilin en este juego, no se llaman necomatas, vale. Esta vez sí. Tenemos puentes, cuellos de botella. Usémoslos como cuellos de botella. Para mis guerreros que tienen más vida y con un poco de suerte sobrevivirán. Ahora. Lo... Lo he vuelto a hacer He lanzado a alguien donde no debía Puedes subir aquí, gracias Tú eres el segundo cuello de botella Estas piedras hacen que esto no sea un cuello de botella Pero bueno Ya avanzaremos Por donde podamos Salta bien el primi. No hemos conseguido atraer su atención. Quiero que vengan de uno en uno a ser posible. A ver si aquí. Mientras vamos colocándonos. Un par de personas por aquí atrás. Sin acercaros demasiado. La curandera que esté cerca de todo esto. Tú vas a ir para arriba, he pensado. El Prini también. A lo mejor tenemos mucho más poder de ataque aquí arriba. Pero bueno, ya luego juntamos a los dos grupos de atacantes. Si hubiera dejado pasar el turno hubieran subido tres niveles ahora mismo. ¡Uh! ¡Quitan! Esa gata tiene garras... No suficiente de todas maneras. Ahora, las curas las tendría que haber llevado arriba. Las voy a necesitar más... Bueno, no pasa nada. Hablemos de... Mueres. Perfecto. Mago de viento, ¿quieres experiencia? Vaya que sí. No tienes ataque todavía, tú. ¿Cómo es posible eso? Vaya. Espérate, puedo hacerlo. Tú me das igual. Hasta ahí... Nota mental A ver si ataco alguna vez Con la samurai Que suba algo de nivel Creo que esto está muerto 44 más 39... Igual no se muere. No pasa nada. De sobra. Ahora, ¿será esto suficiente para poder atraer a más enemigos? Sí, perfecto. Tengo que curarte, tengo que curarte definitivamente. Y digo yo... Espera. esto es una mala idea porque después da igual toma, ganarás experiencia no, es demasiado arriesgado esta es una forma de que ganes experiencia eh, sigamos atrayendo al personal ahora, espero que no vengan desde arriba y desde el lado Oh, espérate un momento No, espera Creo que aquí, aunque no lo parezca Estoy curando al de arriba Por cómo funciona el rango de estas cosas por si acaso. Ataques de torres igual a bueno. No se va a morir. Creo que he curado al de arriba. No estoy súper seguro, pero bueno. He curado a alguien. La cámara no ayudaba. Mira, el... No quiero que ganes nivel. ¿Por qué he hecho eso? Podíamos aguantar un turno más. Uf. No esperaba que pudieras venir por detrás. Mis magos han corrido peligro y yo no me he dado cuenta. Eh, hay que ponerle solución a eso. Te afecta el viento. Arreglado. Lo bueno de los magos es que escalan rápido de esta forma. Oh, fisura colosal, nuevo ataque. Este ataque va a fallar, seguro. 62% me lo conozco yo, ese 62%. Pero es un nuevo ataque. Ahora, vamos a jugar a lanzar torres. No llego a atacar, da igual, llegaremos en el siguiente turno. Tú. Espérate un turno, la verdad. Por si acaso no se muere, sobre todo si fallamos. Voy a tener que mover a la curandera para proteger a los magos por si acaso. ¿Esto me mueve un paso atrás? No. Bien, perfecto. De todas maneras, aunque parezca arriesgado, voy a mover aquí a la curandera porque tiene más vida que los otros y tiene más defensa. Uff ¿Cuánta cuánto estamos hablando? 70 de vida no se muere No me había fijado que tenías lanza No contraataques nunca una necomata Hacha casi nunca contraataca No me lo esperaba Era el peor de mis dos guerreros También te voy a ser sincero pero no contraataques nunca una necomata que básicamente es como una persona con puños. Siempre contraatacan, siempre, siempre contraatacan. Y mira que el hacha casi nunca contraataca. Digo, vale, no va a contraatacar este tío, ha sobrevivido, qué bien, ni de coña. ¿Ha muerto alguien? Sí. ¿No quién esperaba? ¿Los tanques? Claro, que le puse toda la vida al otro tanque. Ha sido ligeramente inesperado. Mientras tanto, sigamos haciendo lo que hemos venido aquí, hacer torres... Saquemos a nuestros mejores tanques para arriba. ¿Podemos hacer que llegues de alguna manera? ¡Qué desperdicio! Uh, Llama la atención, por lo menos. ¿Sabes qué ocurre? Por aquí... Está a demasiada altura. A lo mejor no me puede atacar, pero puede bajar por aquí abajo y atacarnos. Eso es un problema. A ti te afecta el viento. A ti no te afecta nada en particular que tenga. El fuego, pero el fuego está haciendo torres. Eso no ha funcionado. ¡Prini! Te necesitamos. Valkyria, aunque puede que sea la última vez que lo diga. No lo vas a matar. Dudo que lo vayas a matar. Si solamente hubiera podido moverme un poquito más. Y como he atacado con la no puedo lanzar para hacer intercepción aquí y aquí poner una barrera humana. La curandera podía peligrar, puede que incluso uno de los magos, pero me tienen que quitar más de 100 de vida. Puede que no peligremos tanto. Siempre que no hagamos contraataques. Sabía que iban a ir a por abajo... Sabía que iba a ir a por la segunda casilla, por lo tanto no hay contraataque posible a tomar por saco. ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere subir de nivel? Porque esto es gratis. La torre. Si sí, aprendo a coger a la gente... Que mate la torre. Ataque, torre. Yo quiero subir el de nivel. Queréis subir muchas cosas, pero hasta... Que no pueda jugar fuera de cámara no subiréis de nivel. ¡Eh, mira! Otra trompeta mejor que la trompeta que teníais antes. Que tampoco sirvió de nada. Ah, mira, ahí están los dos. Y Axel, al que habrá que enfrentarse con él ahora. ¿Qué nivel tendrás esta vez? He usado los dos móviles. A ver si me dan más. ¡Hola! Eh, sí, soy yo. ¿Cómo va, cómo le va a todo? ¿Cómo... cómo les va a todos? Solo quería asegurarme de que estuvierais todos bien. No es que esté... no es que me sienta solo ni nada. Ah, y con respecto al dinero que voy a enviar a casa, hay un pequeño problema para enviarlo ahora. Lo siento. ¿Qué? Soy yo, Axel. ¿No puedes reconocerme por la voz? ¿Qué? No, no estoy muerto. Eso ha sido un error. Es todo parte de una conspiración con la cadena de televisión. ¿Te estoy diciendo la verdad, mamá De madre, de mamá. ¿No confías en mí? No te creo, estás muerto. Vale, volveré pronto a salir en televisión, entonces verás que todavía estoy vivo, tú sigue viendo la tele, ¿ok? Solo espérate y lo verás, más. Seré más famoso todavía cuando vuelva. Creo que este es el combate contra el jefe, rango 5, nuevos Prinis, antes de eso... Nivel 12... Nivel 10, macho. ¿Notiel murió? ¿Por debajo de follicle, No. Uh, lástima, pero que ya teníamos demasiados guerreros, no te subía a ti tanto, no te equipé tantas cosas buenas, por lo tanto, perdiste tu utilidad y ahora te transformarás en un bonito y delicioso prini. Antes de eso, vamos a darte maná. No he sacado la poción de maná. ¿Cómo quiero darte mana si no saco la poción de maná? ¿Sabes qué es lo peor? Que si le doy a salir, no salgo de la partida. No salgo de la, del combate, salgo de la partida entera. Y pierdo, lo, y pierdo el progreso y hace tiempo que no guardo. Tengo que hacer este combate porque sí, y no puedo darte la poción de maná. Esto es ridículo y absurdo. Lo detesto, pero es lo que hay que hacer. Fallo mío, fallo mío. Darme medio segundo... Por matarme. Yo no te he matado, ha sido... Te mataste tú mismo por hacer un contraataque. Si no hubieras hecho un contraataque, estarías vivo. Lo tenía todo calculado. ¿Quién hace contraataques con hachas? Y las hachas casi no tienen contraataque. Hay que tener mala folla para contraatacar cuando no hay que contraatacar. Eso te pasa por pegarle una mata. Yo no quería. Eh, vale, coge el objeto... Oción de mana que tiene un aspecto distinto, pero da igual, por Dios. Tengo demasiados objetos. Ahora sí. Vamos a hacer la reencarnación. Vamos a mandar a Adel un poquito más lejos para que... Para que acabe con estos... Pues, mi querido follicle. A ti sí que no te mataré nunca. Te llamas Follicle. Poción de maná, porque no tenía suficiente maná. No lo he comprobado, pero estoy bastante seguro de que no tenía suficiente maná. Tú estás ma menos subido de nivel. No tenéis rango nunca, señores. Así no se puede, Sé que tiene que haber algún botón para cancelar estas animaciones, pero por Dios no lo encuentro. ¿Estoy tocándola a todos los botones uno cada vez? ¿Ha subido de nivel a Dell contra el enemigo de nivel 1? ¡Jo, tío! ¡Qué poco le faltaba! Vale, ya está. Ahora sí. Noti, como te llames. Reencarnación. Casi si hubieras podido hacer una reencarnación ligeramente mejor al máximo. Y ahora podemos, poder, ah, podemos crear cocatrices. ¡Ay, necomatas! Claro, porque en la partida anterior matamos también. Y tengo que bajar la inteligencia. Ninguna sorpresa por ahí. Pero hay nuevas clases para crear, incluso pollos o gaticas. Pero sobre todo pollos. Y voy a guardar. No vaya a ser que la lie con algún menú y entre en partidas que no deba y cosas por el estilo y tenga que salir y perder la partida guardada. Ahora sí. A por Axel. Los pollos que hacen pío. ¡Taro! ¡Hanako! Sí, esa del... Jeepy, pero bueno, ha dicho ya ho, le he saludado realmente, pero vale. ¡Oh, princesa, has venido a rescatarme! ¡Ja <risas> ja Bienvenidos a mi nuevo show, admiro vuestro coraje por venir aquí. Pringaos. Tendréis que haber sabido que esto era una trampa. Así que si queréis que los críos vuelvan sin daños, tendréis que entregarme a la princesa. ¡Ah! Y tendréis que dejarme que os derrote. ¡Ja ja ja! ¿Cuál es tu plan? Tú eres el que tiene el plan. Veo cómo estás tramando usar a la princesa como rehén para derrotar a Overlord Zenon. Pero le pondré fin a tus planes. Una vez que rescate a la hija del Overlord, volveré a estar en, el, en los focos... ¡El universo entero será testigo de mi victoria! Sea el desencadenante de mi glorioso retorno, así que ¿estás listo para luchar justo? Pero recuerda, no seas responsable de lo que le ocurra a esos mocosos si no me dejas que te derrote. Entonces, como demonios es esto una pelea justa? ¿Y qué hay si nos negamos, eh? ¿Y si te tiramos como la basura que eres delante de todo el universo? ¿Cómo piensas volver de eso? ¡Ajá! Ah, para eso es para lo que tengo mi plan secreto. Aunque pierda, podré utilizar la última tecnología de efectos especiales para editar el... Eh, para editar la, la grabación, para editar, sí, la... No importa lo fuerte que pierda o cuánto suplique por mi vida, puedo editarlo todo de posteriori. Tendré... Será la escena de mi, gran, de mi mayor victoria. <risas> ¿Qué te parece? Mi trampa... tenía un... tenía un giro tan estupendo que te has quedado sin palabras. No, es que no queremos gastar el aliento. No te voy a mostrar ningún ninguna piedad. Secuestrar a niños inocentes solamente para recibir atención es imperdonable. Le libra libraré al mundo de ti yo misma. ¿Ah? ¿Por qué estás tan enfadada? Estoy intentando rescatarte, ¿sabes? ¡Idiota! No necesito ser rescatada, estoy aquí por mi propia voluntad, no soy el, la reina de nadie. ¿Qué demonios? ¿No se supone que las princesas tienen que esperar a su caballero de brillante armadura para que las rescate cuando son capturadas? ¡Ah, ¡Eso es Idiota, eso solamente ocurre en tu en tu frágil imaginación. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mi show? Ha habido un cambio de planes, ¿qué tal te suena la final de la serie? El Axel muere en agonizante dolor, ¿Qué te, ¿cómo te suena? Oh, oh, oh. Pero así no quiero que termine mi serie, ¿por lo menos puedo tener un final feliz? Lo siento, se nos han acabado los finales felices. Lo único que nos quedan son... palizas horribles. Solamente recuerda que cada puñetazo es por Taro y Hanako. Vale, espérate, no hables tan rápido. ¿Cómo es el mapa? Panel de no entrada, imaginaba Ataque Ataque menos 50% Pero defensa menos 50% Eh, mira, tiene pecadores Y Heavy Knights, que no hemos visto todavía Que se pueden desbloquear cuando subimos la maestría Con lanzas, creo, no nos queda nadie que use lanzas Ladronas En paneles que no hacen nada en este momento Oh Ok, empezamos a hablar serio paneles... nivel 14 por cierto, Axel, nivel 12 niveles 12 es múltiples por los alrededores, interesante el camino secundario con gente de nivel 10 y la forma de llegar a donde tiene todos los paneles aquí puestos vale por cierto panel no hay forma humana de quitar a estos dos paneles porque uno es invencibilidad y la otra es no alzar o sea, que no puedo alzar el panel para quitarlo de la zona roja. Y no puedo quitar la invencibilidad. Porque, o sea, no puedo destruirlo ni puedo levantarlo. O sea, esto es a prueba de fallos. Por suerte no hay ninguno azul, rojo, no puedo convertir esto en rojo accidentalmente. Podría venir a la zona de atrás para quitarle las ventajas o desventajas en las zonas múltiples que tenemos. No lo voy a hacer. En principio... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nadie tira suficientemente lejos como para poder volver rodeando esto Tengo que deshacerme del, de la zona de no entrada Tengo que venir hacia el lateral quiera o no antes de poder entrar a la zona esta eh, Lo que vamos a tener que hacer podría cambiar el panel rosa a algún efecto que quisiera yo Como por ejemplo más defensa y quedarme yo aquí Mientras Tenemos un problema las, las arqueras tienen rango ¿Cómo me libro de no alzar? Eh, si me quedo aquí en medio Lo más normal es que Axel Tenga que venir a por mí pero las arqueras, ¿qué les impide a las ladronas quedarse campeándome sin yo poder hacer nada? También hay Beastmaster y Geomancer. ¿Dónde? Ah, como clases nuevas para crear, ya. Bueno, empezamos como empiezan todas las cosas buenas, con una torre. Una, dos, tres, cuatro casillas. Alguien tiene que quedarse... En este islote abandonado, sin poder hacer nada. Salvo luchar contra dos ladronas, que tienen dos espadas bastante bonitas. Pero nada más. Nivel 10. 68 de ataque. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a empezar llevándonos a todo el mundo para la, para la parte de la tú, tú no por favor para la parte de la derecha y luego tenemos que volver esto es suficiente. Es más gente de la estrictamente necesaria, joder. Pero es que luego tenemos que enfrentarnos a las ladronas. ¡Ah, mis apuestas! ¿Por qué no me decís las apuestas? Seguro que lo habéis dicho. Da igual, no lo decís. La culpa es de la sociedad. Ahora ya habéis visto todo el mapa antes de poder apostar. Tenéis una pequeña ventaja. Y siempre se me olvida hacerlo antes de ver el mapa. Para que la gente tenga que votar a ciegas y se pueda liar parda como cuando Etna con nivel 1000. Vale. Quedaros en un lugar seguro, aquí atrás. Vosotros dos podéis quedaros por aquí adelante. Pero tú no. Vamos a derrotar a las dos ladronas. Seguramente se va a quedar Aníbal en la zona de la derecha. Para poder lanzar luego la defensa al 50% hasta esta zona. Y luego ya veremos. Ahora que hemos abierto el paso, aunque luego tenemos que volver... ¿Podemos enfrentarnos a los pecadores? Les afecta el fuego. No van a tener rango suficiente para llegar hasta aquí, así que vamos avanzando ligerísimamente. Y llamando la atención con deliciosos prinis. Ok, 16 no es nada. Quiero que subas este nivel, tengo que atacar contigo. ¿Crees que puedes cargarte a los dos ladrones y sobrevives? No tienes ataque especial, eh. Esto debería ser una muerte. Ocho solo. Un voleibol muerto, bien. Sube de nivel. ¿Por qué cuesta tanto subir de nivel a las puñeteras samuráis? Vale, ahora tenemos que volver. Ah, pero ¿sabes qué? Parte de mi plan es que tú ibas a ser el puente que iba a hacer que la gente vuelva. Tres, cuatro, cinco. No funciona mi plan. Mi plan es que teníamos que volver. Oh, mierda. Podríamos volver por esta zona, pero tenemos que hacer múltiples lanzamientos y dejar a múltiples personas atrapadas. Cambio de planes. No es un buen cambio de planes. Alguien que lanza 5 tiene que venir a esta zona. Para poder volver. No, espérate, espérate. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mentira, puedo lanzar desde esta casilla. He calculado mal. He calculado mal, no me lo tengáis en cuenta. Fallo de cálculo. Problema. Vamos a fastidiar lo que podamos desde lejos. Prinis, llamar la atención todo lo que podáis. El resto se queda quieto. Vamos a colocar a la gente en la zona que tiene que estar colocada para. Para lanzarnos después. Vale, tú en el siguiente turno te dedicas a lanzar. Para que el resto de mi equipo vuelva a su posición original, porque en la parte de la izquierda es no donde está toda la fiesta. Aquí solamente queda una ladrona. Tenemos, voy a hacerle un uno contra uno, a ver si funciona. Y en la parte de la izquierda ya veremos cómo se sigue desarrollando la historia. En principio el primer pecador está media vida, un poco más. No parece que tengas ataques especiales, eso es bueno Si un Prini muere no cuenta como que nadie ha muerto Eso ya lo sabíamos Doble ataque Prini Mierda, puños, contraataques Un Prini menos, no se pierde nada eh. No voy a poder hacer ataque especial, da igual Tenía que haberme quedado en esta zona para que la gente tenga menos ataque. No está funcionando atacar con los prinis, me parece. No pasa ni media. Arreglado. Buen nivel. Ahora sí. Vamos a hacer otra torre. Como siempre... Maravilloso. Ah, espérate. Tengo un plan No es un buen plan Puede ser un buen plan Bien 50% menos de ataque o 50% menos de defensa Ninguna de las dos cosas es buena Digamos ataque Para no acercarme tanto Esto es un ataque de torre Esto es un ataque de inutilidad el mago está en mal sitio. Podemos moverlo. Hasta luego, Mari Carmen. ¿A ti te debería poder mover también? No. ¿A quién puedo mover para hacer intercepción? A ti. Ves corriendo. Haces falta en el frente muchísimo. No llegas. Esperemos... Que no pase nada malo. Esto es experiencia. Y la samurai puede empezar yendo a enfrentarse con la ladrona. El ataque de torre más patético de la historia. Casi hubiera merecido más la pena deshacer la torre. Céntrate en el primo. Es lo mejor que podías haber hecho. ¿Qué pasa si muere alguien en la torre? Que muere la base de la torre y el, el que está en segundo lugar se convierte en la nueva base de la torre. Ahora esta es la broma. No hemos terminado con las torres, para nada. Mi plan consistía todo el rato en que esto siga siendo una torre. Tú puedes farmear experiencia a base de curar al premi, así me mejoras el área de la curación. Que vuelvan las torres. Ahora ya verás qué divertida es esta torre cuando hay más gente con más ataque. Y nosotros mientras tanto tenemos que seguir avanzando hacia la ladrona, me temo. Y hacia nuestro ticket para poder poner aquí defensa luego. No ataca con el Prini tampoco iba a hacer nada. Esos ceros no son buenos, pero el ataque de Adela debió ser suficiente. No lo es. Adiós Prini, nadie le importa. Diría... Ah, no, no se ha muerto. Diría que te echamos de menos, pero es mentira. Ojalá podamos aprender ataques especiales. Hagamos el duelo ahí, Samurai. Ahora. Mmm, necesitamos movernos más adelante. Defensa 50% menos. Es muy arriesgado con todo el camperismo que hay por ahí. ¿Cómo nos metemos ahí dentro? Porque tú te mata a esta... ¿Cómo nos metemos ahí dentro? El, el, el guerrero tiene bastante defensa. Creo que podemos meternos aquí dentro aún con el pequeño riesgo. Mira, ataque es mejor que perder defensa ahora mismo. Con el pequeño riesgo de que me ataquen. Y Adele tiene... ¡Uh! 400 de vida. ¿Cuándo hemos perdido vida? ¿No tenías 500? Ah, no. Tú tenías 500. Y bueno, tú tienes que empezar a ser parte de la torre ahora después. ha acercado demasiado? Ya veremos. Prini, llama la atención tú. Eh, ¿Aquí cómo va el duelo? Va, que no es poco. Empiezan a salir del agujero, eso es bueno. Malo porque me disparan, bueno porque disparan al Prini. ¿Y los de, los de aquí no atacan? ¿Vosotros estáis defendiendo esta gente? Los Heavy Knight, como su propio nombre indica, son muy pesados. Tienen mucha vida, tienen mucha defensa. Aparte están en un panel de 50% de defensa. Estos de aquí están nada más que para evitar que quite de aquí a las camperas, pero puedo saltar por encima de vosotros con torre. Entonces, ¿qué sacáis en claro de todo esto? Podría mataros, que es experiencia y eventualmente os voy a tener que matar. Tú, Primi, rebótate. Intenta matar a alguien, por favor, haz algo. La curandera podía haberla integrado en la torre, tal vez debería, pero si es la base de la torre, no gano nada. Sigamos subiendo de nivel la cura, que me hace falta. Y sigamos atacando por la espalda. Eh, ya tengo ataque especial, pero creo que va a ser mejor ataque normalito. Creo que, aunque parezca que no puede que quite más. Ya que Blade Rush no quita mucho. No se va a morir, tiene demasiada defensa. Buen trabajo. Nuestra misión en solitario ha sido un éxito. ¡Oh no! Un Prini que me quieren matar. ¡Oh no! ¡Qué lástima! Oh, oh, oh. ¡Ay no! Que me matan al Prini. ¿Qué voy a hacer yo sin mi Prini? Has perdido defensa. Eso es bueno para mí. Pero aún así es que eres muy pesado. Debería ir a por otra gente que pueda atacarme, que me quite más vida. No tengo esa opción. Ignora a la persona que está curando ahí detrás, por favor. No vengas a por ella. Y ahora, después de nuestra misión en solitario, podemos modificar esto de aquí. Esto también es... En principio, aunque luego cambie esto de sitio, voy a quitar el ataque a las camperos para que no me campen. Y luego, si decide hacer moverse aquí dentro, a lo mejor dejo el ataque quitado. En principio estamos en una zona que nos quita defensa, que no es ideal, pero... Adele está tan cheto ahora mismo que le da todo igual. ¿Hemos atacado? Sí. Saca la curandera. Está suficientemente lejos para que no le vayan a atacar ahora mismo, creo. Además, tiene ciento y pico de vida. Le puse algo de vida. Hostias, la defensa duele. Hijos de puta. Eso ya es ataque para morir. Ahí está. Espérate, ¿te puse más vida? ¡170! ¡Mira qué bien! Vale, también te voy a decir. El problema de atacar con forma de torre es que solamente podemos atacar un enemigo cada vez. Eso es un fallo. Eso es definitivamente un fallo. Y no estamos quitando tanto como me gustaría. Puedo curarme a mí mismo. Pero no sé si va a ser suficiente. Podemos matar al Heavy Knight, pero el Heavy Knight no es el que más quita. Los arqueros son los que quitan más, pero ¿podemos resistir todos ataques? Esto, si fuera otro Disgaea, hay una solución muy fácil. Podríamos movernos a la parte de arriba de la torre. Si hay una torre creada y mueves a alguien a la casilla donde está la torre, suben lateralmente así, hacia la cima de la torre. Por lo tanto, estaría a salvo. Pero en este Disgaea no. Tengo 140 de vida. Me han quitado 50 y pico y 50 y pico. Si matamos al Heavy Knight, tenemos una posibilidad. Una pequeña posibilidad de sobrevivir. Y está muerto. Ahora tenemos que huir como los valientes, pero tienen rango de sobra para llegar a por mí. Lo bueno es que seguro que... el lancero no, pero es posible que sobrevivamos otro turno más. Con un poco de suerte tampoco se moverán tanto para allá. Ahora, sigamos manipulando esto. Esto ya me da igual. Queremos poner... No voy a poder manipular nada en este turno porque ya he cogido y lanzado. O sea que me espero otro turno. ¿Eso es todo lo que puedo hacer? No puedo deshacer la torre después de haber atacado. En el siguiente turno tengo que decidir si deshacer la torre o no. Porque esto es un pequeño rico. Sabía que iban a poner... ¡Oh no! ¡Veneno es malo! Veneno, si me llegan a envenenar es malo. El veneno me podría fastidiar el plan de seguirme curando y tanquear con el curandero. Veamos si muere o no muere. Seguramente muera. Podemos tanquear. El problema es si me envenenan. Si me envenenan hay que cambiar los planes. Pero se puede hacer. Muy, muy poco a poco. Y eventualmente se me gastará el SP. También te voy a decir. Voy a acercarme porque prefiero que estés, que no te alejes de, de mi ataque de torre. Ay, Dios. Tenía que haber manipulado. No te alejes. Necesito atacarte con la torre. Cambio de planes. Hay que deshacer esta torre. No damos abasto. ¿Quién es el que está arriba de la torre? El mago verde. Te afecta el viento, qué casualidad. Oye, ¿puedes estarte un poquito quieta? Gracias. Ok. Curemos en área, ya que puedo curar a dos personas. Y Adele, ves llamando la atención, tío. Si sabes que aquí aquí además tienes más defensa. No te van a hacer ni el huevo. Bien. Y luego me preparo para mover esta defensa de esta casilla a la rosa. Porque quiero que la defensa esté aquí en el, en el puente y, hacer, y a ver si podemos baitear para que salga Axel. No se ha muerto. Esperaba que muriera. Uh, impaler. Ha fallado, mono. Nada, te he curado. Mira que cero. Mira qué defensa tengo, mamá. Ahora. Me he dado cuenta de un detalle. ¿Quién quiere jugar a hacer Lions Roar? ¿Vosotros queréis jugar a hacer Lions Roar? Debería subir a Rosalind, la verdad. Dos muertes. subida de nivel, y Adele el mamón no quiere salir del panel de invencibilidad, ¿eh? ¿Cómo se lo digo para que salga? Ahora, voy a hacer una torre aquí, y vamos a llevarnos toda la experiencia en cuanto veamos cuándo va a salir. En cuyo caso... No, espérate. Deberíamos quedarnos en el panel verde. En el siguiente turno lo vemos. ¿Qué elemento te afecta? Viento de nuevo. Por favor, chicos, ya que no vais a atacar mover posibilidades de que se muera de un solo ataque de viento relativamente pequeñas ¿podemos hacer un poquito de fuego para ayudar? buen trabajo, se hubiera muerto de todas formas Ahora sí estamos hablando de elementos. Hay una forma de mover... De mover bloques que están en no levantar y en invencibilidad. Hay ataques que mueven a la gente de lo, del sitio. Pero no tengo ninguno. Y de todas formas no hay casillas suficientes para hacerlos. Generalmente requieren casillas libres. Vale, si todo funciona como esperamos... Deberíamos Poder hacer una torre Y tal vez Adel debería decidir salir de su escondite Se me ha olvidado poner la cámara de lejos para poder ver Adel como máximo llega hasta aquí No voy a poderlo sacar hasta que no me ponga yo aquí Y él vendrá hacia aquí O sea que poner el 50% de defensa es, es, es irrelevante Vale, cambio de planes no funciona. Volver a vuestras posiciones originales. ¡Hay que hacer otra torre! Pero la torre tiene que estar ligeramente más hacia adelante. Con un poco de suerte esto será suficiente. Y no tengo que comerme la cabeza para hacer las torres. Ahora sí. La última torre de la noche. Posiblemente. Ahora, si me van a atacar aquí, sí que puedo poner durante un turno defensa. Calcula el lanzamiento, buen trabajo. Acércate tú a mí. Gracias. Mi defensa hace que me dé todo igual. Espérate, que hay una forma de arreglar esto. Eh... Podría convertir estas casillas en verdes Y podría poner Más ataque en el verde Para en el siguiente turno hacerle más daño Este a turno no, este turno vamos a quitar muy poquito Pero en el siguiente me conviene quitar más yo que Ya que quito bastante y estamos con la seguridad de nuestra torre Y de que Adel tiene mucha vida Cero, fantástico si estamos en defensa ganamos el combate, pero va a estar reñido. ¿Qué ocurre? Si en lugar de eso ponemos ataque extra, de esta manera. Ah, el efecto, el efecto ocurre después. Esto lo he hecho en el peor momento. Ahora él me va a quitar más vida a mí. Ah, qué mis. He tenido la suerte. La suerte de la evasión. Gracias, zapatillas. Para que luego te rías de las zapatillas. Le quedan 200 de vida. Venga, eventualmente se tiene que morir. Si solamente veo alguna forma de que la otra se pudiera unir a la torre también para llevarse experiencia, esta no es la forma eficiente de hacer las cosas. Pero es mi forma de hacer las cosas. Con torres siempre. Y seguimos. 100 de ataque. Adel, aguanta. Un último ataque. Bien, fantástica evasión. La evasión en este juego está cheta. Y si me bajas de la torre para que vaya curando, ¡Nunca! No ha muerto nadie, ¿verdad? hemos Nuestro plan ha surtido efecto. Buen trabajo. Uy, oh, esta vez la gente había apostado a que sí, chupaos esa. Estáis votando justo lo que no está saliendo nunca, ¿eh? ¡Eh! ¡Pistola! Esa pistola es nueva y, por tanto, mejor. Ver la historia... Buen Axel, como siempre. Por cierto, cada vez que hemos luchado contra Axel, si gana Axel creo que, creo que hay finales malos que deberíamos ver a otro día. Creo, no estoy súper seguro, pero puede que hubiera finales malos distintos en cada vez. ¡Ey, ahora lo entiendo! La... a la princesa le han. la... Dejadme los dramas, que para eso ya están los protas. La princesa ha sido lavada el cerebro por una sociedad secreta y solamente yo puedo liberarla... ...de la viciosa tigresa en la que la han convertido. ¿Eh? ¿Te estás inventando las cosas? Supéralo de una vez. <risa> ¡No puedes engañarme! Probablemente has utilizado algún instrumento futurístico en ella, como cuando mutilas al ganado. Seguro que es la mejor alegoría y de qué estás hablando. ¡Déjalo, señor cabeza hueca! Adel no ha hecho nada por el estilo. en lucha de forma justa. No utiliza trucos estúpidos como tú, ¿eh? Vale. Déjalo, Hanako. ¿Qué pasaría si te cayeras al río? Si te escurras y te caes al río. Uh. No falla. ¡Uh! Taro ha muerto, una lástima. ¡No! ¿Qué he hecho? Taro ha muerto. P Mierda, creo que había que ir a buscarlo en el siguiente capítulo. ¡Es eh, hora de las noticias! Hoy nos centraremos... en el último lugar de... Perdón, sí, en el último lugar de, de moda de para viajar en el mundo apartado de Beldime. Este lugar, eh, esta tierra, es tiene una naturaleza muy bella. Entre las atracciones está el río Dalos, el cual fluye atravesando la mayoría del a través del mayor continente. Vayamos ahí en directo a través, de nuestro, a través de nuestro satélite, con nuestra reportera, o nuestro reportero, Sammy. No recordaba a Xavi. Este es Sammy reportando en vivo desde Veldime, aunque el río parezca calmado, las corrientes son muy poderosas. Los niños podrían ser eh, fácilmente... Se los podría llevar la corriente fácilmente. Vale, esto es la... Re ¿Dónde está Taro en esta escena, si es lo de antes? Desde mi localización, el río fluye hacia la Caverna del Mal, una cueva muy peligrosa desde la que nadie ha vuelto vivo. Ah, estaba ahí atrás. Viendo cómo se ahoga la gente en el río, es de las cosas más divertidas que se pueden hacer gratis en Veldime. poco corréis mucho y eso es todo lo que tenemos de Devil Dime de vuelta vuelta al estudio gracias a mí durante un segundo me había parecido ver ahí en el fondo a Axel pero eh, fue salvajemente asesinado por un salvaje de una tribu tiene que haber sido alguien haciéndose pasar por él. Gente que se hace pasar por Axel. El universo se está yendo al infierno. Uh. <risas> oh. manteneros, a, a, manteneros a la espera para un capítulo de la. La pitonisa decapitadora. Compram, la Oracle, otro personaje del Makai Kingdom, eh, justo después de, este de este, después de esta pausa publicitaria. Esta retransmisión eh, esta retransmisión fue retrasada unos 40 minutos debido al clásico de béisbol del inframundo eh, que se alargó a tiempo extra. No sé cómo funciona el béisbol. ¿Hay tiempo extra en el béisbol? ¡Un partido de béisbol! No recordaba que veíamos esto. ¡No ese el hermano mayor! ¡Todavía está vivo! No seas tonto, sabes que Axel está muerto. Incluso lo dijeron en las noticias. Tiene las mismas cejas. Y esa llamada de broma que recibimos antes... ¿Dónde se le meten la gente en la cabeza? Que está bien... Eh, ...deprimir más a una madre que ha perdido a su hijo. Pero ese sí que parecía el hermano mayor. Parecía nuestro hermano mayor. Eh, está muerto. ¡Otra vez! Repetición de la jugada. ¡Wey! Gracias, Taro. Es más efectivo la tercera vez. Eh, ¿Tú te, no te fuiste flotando como si estuvieras muerto antes? ¡Uh! Bonita animación. ¿Dónde estaban esas energías antes? Ahora. No. ¿Qué he hecho? Uh, eso es malo. El, el río fluye directamente hacia la caverna del mal. Si se cae ahí nadie, nunca volveremos a ver a Taro. Que alguien haga algo. Ahora que lo pienso, era un buen crío, que, que descanse su alma en paz. ¡Idiota, Taro es mi sirviente! No perderé un sirviente, por culpa de este estúpido río. Vale, pretende que es tu sirviente si eso te ayuda, pero tenemos que salvarle ahora, ¡vamos! Adel, espera, voy contigo. No, espera aquí. Puede que tengamos que entrar a la caverna para salvarle. Entonces me necesitarás todavía más, te mostraré lo útil que puedo llegar a ser. No te voy a usar, no te engañes, lo siento. ¡Adel, no hay tiempo para discutir! ¿No decías que, ten que tenemos que salvarle ahora mismo? Ok, bien. Pero será mejor que me escuches, ¿ok, Hanako? Ok. Hanako se ha... metido en tu grupo por la fuerza. Y no creo que la use. Pero por lo menos te pondré delante del francés. Ahora, no creo que delante de... ¿Cómo se llama él? Eh, gracias a la torpeza de Tardo he podido unirme al grupo de Adele. Ahora siempre podría estar al lado de Adele. Gracias Taro, te la debo. Te debo una bien grande. ¿A ¿Qué estás esperando, Hanako? Esto no se suponía que tuviera que ocurrir, solo quería... La promesa. Una de cuantas. Dios mío, por favor, protege a Taro y Hanako. ¿Por qué le...? ¿Por qué le reza a Dios un demonio? Además, Adel está ahí para protegerles. Supongo que tienes razón, cariño, Adel puede protegerles. Ah, porque sigo aquí. Fuera. Estoy en medio. Mientras estamos aquí rezando, ¿has recordado algo sobre los padres de Adel? No, no recuerdo nada sobre ellos. Yo tampoco, pero recuerdo vagamente sus caras. Ah, hay cofres que coger historias. Voy a coger los cofres, los cofres son necesarios, pero ya hablaremos con la gente de nuevo y todo lo demás el próximo día. Uf, hay que hacer las reencarnaciones. No nos va a dar tiempo a jugar a Pokémon hoy. Vamos a hacer una cosa. Mañana hacemos Pokémon. Y, como no me va a dar tiempo a haber farmeado para entonces, haremos alguna. vamos a hacer una cosa un poquito más corta al principio del livestream. stream. Y luego jugamos a Pokémon Iberia mañana, pero es que... Disgaea tiene el problema que es tan largo que tengo que dedicar los live stream enteros a él. Ya que si quiero hacer un capítulo, porque es que si no sabe a poco. Y reencarnar a la gente coño, crear... Coño, a Shigaru, esa lanza es guay, creo, si recuerdo la forma que tiene. Aunque le cambian el nombre de las armas de un juego a otro, o sea que no estoy seguro. Me falta por conseguir un cofre y justo lo he visto. Voy a crear a la gente que quería ser reencarnada. ...que le tocaba reencarnarse hoy. Eh, darme medio segundo... ...que mire las cosas de mirar. Eh, nos hemos curado... ...es el principio del capítulo... ...la gente ya está curada... ...nunca lo hago así... ...siempre hago lo mismo. Eh, los cofres están cogidos... ...guardemos por si sí las moscas. Y... ...follicle. Macho, ¿por qué tiene ese nombre...? Janaco eh, viene con nivel 12, no está nada mal. Tengo, tenemos a gente con más nivel, pero no está mal. Bien. Cerberos. Lleva siendo príncipe más de 24 horas. Tiene que revivir. Gerardo. Tiene que revivir también. quiere ser ladrón? Es tu funeral. Eh, y Piroser. Lleva muerto también más de 24 horas. ¿Quién ha muerto hoy? Saneme y Notiel. Si sí, ya vas muerto más de 24 horas, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, Piroser. Antes eras Piroser 2 porque se te, te perdiste la cuenta, pero has vuelto a tener la cuenta original. Interesante. Sí que llevas muerto más de 24 horas, estoy casi seguro, que solamente estás a nivel 1, pero porque no he subido de nivel a los prinis esta vez. Así que sí que te puedo revivir. Tenemos tres resucitaciones, eh. Tres, tres personas a las que revivir entonces. Voy a mirar vuestro maná, pero lo más seguro es que no tengáis suficiente maná. ¿Tenemos que subir la tienda de nuevo otra vez más cara? ¡Eh! ¡Nueva clase! Hacer a un tío de tipo puesta de sol os voy a decir qué clase es pistolero duelo a la puesta de sol vamos a poder crear un pistolero también si quisiéramos eh, he guardado verdad vamos a desbloquear la nueva clase ya que estamos todo total ya digo no vamos a poder hacer otro live stream de otra cosa hoy es ridículo el tiempo que tenemos que dedicar a esto Adel, gasta maná que has ganado mucho maná hoy. ¿Dónde está? Aquí. 48%. Tío, ¿por qué te odia todo el mundo en el Cosa Oscura esta? ¿No llegas ni al 50% de verdad? Los porcentajes creo que son los mismos con los personajes. 46 porras. ¡Hala! Hay más gente que en la guerra. No pienso sobornaros a todos. Probemos. Casi. Hijos de... ¡Guay! ¿Puedo cambiar a pistolero cuando me resucites? Sí me acuerdo porque en tu petición tienes puesto a hacerte ladrón de nuevo. De todas formas, será para el próximo día, así que no me voy a acordar ni de coña. Eh... Vamos a reencarnar a la gente. Y por lo tanto, tengo que coger las pociones, maldición. Darme medio segundo de nuevo. Todo esto sobra, de hecho lo voy a tener que vender. Voy a organizar el inventario fuera de cámara, porque esto es un sin dios. Como esta vez sí que farmearé un poquito más de tiempo. Pociones de mana. Necesito tres. Vamos a resucitar a la gente, ahora sí, de verdad. Haciendo el mismo protocolo de siempre. Como no tenemos maná suficiente... Ahora, a partir de este día... A partir del próximo día seguramente no haga falta hacer toda la transición esta de darle maná a la gente. Ya que con el super nivel de super farmeo de las necomatas vamos a conseguir maná. Vamos a conseguir experiencia, vamos a conseguir dinero a casco porro. Está tan cheto que no tiene nombre. Ese nivel Es que este nivel de farmeo va a ser relevante Si quieres durante bastante, bastante tiempo eh, Cerberos Piroser Y sanem No, Gerardo ¿Gerardo? ¿Dónde estás? Quieres ser mago de hielo. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que Gerardo... Lo dijo el otro día. Gerardo tenía personaje antiguamente. En el Disgaea 1, no en el Disgaea 2. Por eso no me hace falta darle poción. Porque técnicamente no tiene el personaje creado todavía. Me, fallo mío, lo podía haber creado de ayer a hoy. Pero lo crearé lo crearé hoy. Hay que crearlo como personaje nuevo, aunque no sea personaje nuevo técnicamente. No me acordaba de ese pequeño detalle. Ahora lo haré bien y cancelaré la petición. Es que venía del 1 ya, por eso digo busco el personaje y no aparece, claro que no aparece. ¿Cómo quieres que aparezca? ¡Ataque normalito! ¿Qué más la Tenemos nivel. Wow. ¡Ah, no! ¡Uh, cofre! Esto puede ocurrir a veces, que matas a un enemigo y te dan un cofre. Es raro, pero puede ocurrir. Vaya, adiós, cofre. O tal vez no. Sigamos subiendo esta ataque que está, cheto. Te podía haber creado técnicamente el personaje de ayer a hoy, pero bueno, te lo creo hoy. No se ha visto. Aunque Mago de Hielo la tenemos. Por cierto, cuando dices Mago de Hielo, ¿qué quieres decir? ¿Skull o Mage? Aunque en este juego es irrelevante. Las cosas suben por maestría de armas, no por sexo. Sea como fuere, lo primero es lo primero. Reencarnaciones... Piroser. Puedes ser reencarnado. A... Pecador. ¿Cuesta más hacer a los pecadores? No, cuesta uno de mana. Eh, y te puedo quitar el dos. Eres un fistro sexual pecador de la pradera. Pasa una cosa. Tengo que bajar la inteligencia, aunque técnicamente seas un mago, eres un curandero, por lo tanto la inteligencia no afecta a las curas. ¿Es eso que estoy diciendo cierto? Shhh, creo que la inteligencia sí que afecta a las curas. Te voy a bajar la velocidad. Y es que no te puedo bajar el ataque. Pero sabes qué pasa. Los ataques de puños también les afecta la velocidad. No te puedo bajar nada. No te puedo bajar nada. ¿Qué demonios eres? Uno de velocidad. Uno de inteligencia. Uno de ataque. Uno de velocidad. Uno de... Y eso es todo. Es que como vas a tener que atacar a puños... no te pu O sea, vas a ser un, un, un curandero a puños. Es que es una clase un poco rara en este juego. Voy a tener que cambiarte la equipación también, no tiene sentido dar esa equipación para ti A ver si luego te reencarnamos y puedo no tener que quitarte estadísticas, porque es que no te puedo quitar nada, te, te hace falta todo A lo mejor la puntería se la podía haber bajado ¿Qué más da? Eh, pero no por entonces fallas los ataques aunque sean cuerpo a cuerpo Extraño y misterioso, pero bueno Piroser ya tiene personaje por fin de nuevo Completado eh, Cerberos. Reencarnación el... Mago de hielo, te... me habías dicho, pero ¿cuál mago de hielo? ¿Un pecador? No, pecador ya lo teníamos de otro. Mago de hielo, Skull o Mage. Ups, no, para qué no. Si no pongo Skull por defecto, pues ya tenemos un Skull. No me gusta repetir. <risa> Si no dices nada, te, te hago school. 3-2-1. School. Y te toca bajar el ataque. ¿Tienes maestría con espadas? ¿Tú qué clase eras antes? Da igual. ¿Tú eras samurai antes? ¿Qué clase de combinación de reencarnaciones eran estas? Eh... Hecho. Y falta Gerardo que técnicamente tengo que crear un nuevo personaje. Y quería ser ladrona. Mira, los, les han cambiado el traje, ¿no era rojo o azul antes? Podría hacerte de mejor, pero siempre empezamos como incompetentes de lo máximo. Otra ladrona que volverá a morir. Buen trabajo, gente. Vamos para allá. supongo que eso es un 0 0,5 justo no te puedo bajar la velocidad no te puedo bajar la puntería te bajo la inteligencia que estoy pensando, vámonos buen trabajo y eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos femenino, ya es tarde da igual, seguramente mueras así que no te hayamos creado la clase exacta no pasa nada luego fuera de cámara seguramente no lo voy a hacer dentro de cámara porque ya habéis visto que es un poco cansino tener que repetir las peticiones una y otra, y otra y otra y otra y otra y otra vez subiré el nivel de la tienda fuera de cámara donde quiera ser que lo haya puesto seguramente también haga lo de comprar pesas pero las pesas seguramente no las llegue a utilizar por ahora eso es todo mañana haremos otra cosa y me dejaré un par de días para farmear fuera de cámara. Ahora, intentaré no farmear de más, pero a partir del próximo día, las votaciones van a ser de si va a morir alguien durante todo el día. Y eso es malo, porque entonces... ¿Cuánto tiempo dejo para que la gente vote? Tengo que dejar más tiempo para que la gente vote. Ya veremos cómo lo hacemos. Porque cada combate va a ser raro que la gente muera, entonces va a ser casi todo el mundo, si votas que no va a morir nadie... Es una buena apuesta. Excepto en ciertos puntos en particular... Es muy posible que la gente no muera a diario. No muera en todos los combates, quiero decir, porque ahora mismo es 50-50. La mitad de los combates ha muerto gente, la otra mitad no, pero... Después del nivel de omega-farmeo... Si yo quiero, no muere nadie. De hecho, si yo quiero, ya hubiera subido a Adel más niveles y solamente jugaría con Adel. Y aquí no moriría ni el Tato. Pero lo intentaré hacer más o menos nivelado. Ya veremos. Se acabó por hoy. Mañana más. Posible. Sí, mañana. ¡Adiós!